Arrancando, todos peinados. Recording in progress. Ya estamos saliendo, estamos saliendo en cámara. Bueno, buen día, buenos días. Egunón, no sé si hay alguien por ahí arriba. Eh, volvemos. Segunda sesión. Optimización del tiempo y del trabajo, como le llamamos. Ot desde el primer día. Cada vez que hago una transparencia pienso del tiempo, y del trabajo. Pero es que al final tanto monta que monta tanto porque es un poco en lo que estamos centrando las sesiones. ¿vale? Imagino que la mayoría, espero que sí, pues asistiréis a la, primera, a la primera de las sesiones. Como siempre voy a compartir pantalla, como siempre voy a, eh, voy a poner simplemente dos o tres referencias, cinco minutos de la última, de la primera de las sesiones para los tres grandes hits, ¿no? las tres grandes... Eh, digamos ideas de, de la primera sesión, voy a hacer una revisión muy rápida de, de aquello que habéis ido respondiendo a las entidades que habéis eh, entregado la primera, la primera tarea y tarea ya nada, en, en esta segunda sesión. ¿vale? Dejaré un ratito al final, como, como casi siempre, intentaré que sea un siempre, intentaré que sea un ratito extenso, pero ahí siempre depende cómo, cómo se alargue siempre tema eh, dejar un ratito para, pues eso, eh, para que podáis eh, hacer preguntas, dudas, plantear casos, críticas, eh, situaciones reales, situaciones deseadas, no deseadas dentro de las, de las entidades. ¿vale? Vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Comparto esta pantalla 1. Compartir y vamos allá. Venga, sesión 2. Ineficiencias y posibles respuestas. ¿Vale? Eh, recordad, inciso rapidísimo, las, las tres ideas de sesiones son dejarla divertida para el final, eh, pero seguramente la menos útil, ¿vale? En la última, la sesión que viene, os intentaré trasladar, pues eso, 20 o 30 o 40 eh, aplicaciones, herramientas que creo que pueden ser de interés para entidades no lucrativas, como las vuestras, eh, para la gestión, la mejor gestión de, del tiempo, de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido si no pues, damos dos pasos previos. ¿no? Y ese paso previo, el que dimos la, el, en la primera sesión, era identificar por un lado qué era la eficiencia, la eficacia, etcétera, pero sí que dijimos, voy a minimizar esta parte de aquí porque así lo veis, veis completo, porque así eh, podemos establecer de manera relativamente sencilla cuál es, la, pues eso, cuál es la, la, la casuística con la que estamos trabajando, cuál es el elemento clave sobre el que queremos trabajar. Y a, os puse la, una, una rapidísima presentación de este tal José Cruz, aquel técnico de la Falleda, eh, y la he vuelto a poner como importante porque, insisto, somos quienes somos y el trabajo, la organización del trabajo, a veces, afortunadamente... Queda condicionada por quienes somos. Recordad que hablábamos de aquel señor de la falleda que le decían, oye, ¿podrías poner una máquina y, y, y sacar de ahí a las 20 personas que tienes no metiendo, metiendo yogures en, en cartones? Bueno, ya, y, bueno, pues las 20 personas que tienes metiendo yogures en cartones son parte del objetivo misional de tu organización y, por lo tanto, no hay máquina que lo reemplace. Si lo reemplazaras, te estaría dejando hacer mi misión, me dedicaría a hacer yogures y no es a lo que me dedico. ¿vale? Bueno, pues esa primera reflexión, ¿no? Somos quienes somos y quienes somos a veces es un condicionante a la eficiencia. Ni bien ni mal. No tenemos que relajarnos y decir, como somos quien somos, puedo ser ineficiente. No, en absoluto. Pero a veces, por suerte, quienes somos nos lleva a, eh, digamos, a balancear la ineficiencia y dejarla ciertamente de lado. Eficacia. Alcanzar los objetivos establecidos. Eficacia es alcanzar los objetivos establecidos. Eficiencia es hacerlo con la menor cantidad de recursos. Todo el conocimiento que humildemente intento traspasar en estas sesiones se podría conseguir en 82 horas, en 6 o en 23 minutos. Eficacia es traspasarlos. Yo aseguro que en 23 minutos se puede traspasar todo. En 82, evidentemente también. ¿Cuál sería lo eficiente? Lo eficiente es hacerlo bien en el menor número de minutos, en el menor número de horas posible. ¿vale? Por lo tanto, eficacia y eficiencia. En lo que nos vamos a centrar siempre... O la mayoría de las veces de las que hablamos es en la eficiencia, en utilizar el menor número de recursos. Uno de los temas que hablamos, pese a que no es, ¿no? De, seguramente no es una opinión eh, homogénea ¿eh? y hay gente que no está de acuerdo. De hecho, en alguna de vuestras respuestas eh, he obtenido alguna, alguna referencia vía a que no estar de acuerdo en que somos un sector eficaz. Perfecto, para opiniones, gustos y si no sería, sería aburridísimo, seríamos todos grises, ¿eh? pero, pero bueno, la, la opinión generalizada cuando lo preguntamos que somos un sector bastante eficaz, es decir que hace todo lo que tiene que hacer, lo que pasa que también creo que llegamos a un cierto consenso de que éramos un sector muy eficiente bastante ineficiente, ¿no? que es eh, necesitamos demasiados recursos para hacer cosas que deberían hacerse de otra manera. Una entidad ineficiente no es una que no cumpla objetivos, es una que lo hace con exceso de recursos. Y la ineficiencia se puede dar como organización y se puede dar en cada uno de los procesos y en cada una de las personas. Eva y Lourdes pueden ser absolutamente ineficientes, Isa puede ser absolutamente eficiente y la organización como suma puede ser bastante eficiente. ¿no? Entonces, se puede dar en diversos, en diversos ámbitos. La peor ineficiencia no es aquella más relevante o evidente, es habitualmente aquella poco perceptible, pero que se repite de forma muy habitual, aquella de la que no te das cuenta. Aquella que hace que, recordad aquello de que cada día, ¿no? Cada vez que saco la bicicleta, una vez al mes, tengo que liar una porque tengo que sacar la bici del peque, luego cojo la mía, hinchar la rueda porque siempre está deshinchada. Eso es ineficiente, pero como sales tan poquito en bici, no te das ni cuenta. Ahora, si cada vez que salidas de casa tuvieras que apartar la bici, porque está en la puerta de casa, está detrás y no se puede abrir, entonces cada vez que salgo de casa tengo que mover la bici, abrir la puerta, cerrar la puerta y luego... Esas, a lo mejor no te das ni cuenta porque son 10 segundos, ¿eh? Lo que hago es muevo la bici para poder abrir la puerta. Y luego cuando vuelvo a entrar, vuelvo a poner la bici ahí porque me molesta para el pasillo. Perfecto. 10 segundos. Y 10 al entrar. 20 segundos. ¿Cuántas veces entras y sales de tu casa al día? ¿Cuántas veces alguien entra y sale de tu casa al día? 5. Bueno, pues 5 por 20 segundos la cosa ya se complica. ¿no? Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Eso significa que detectar esas ineficientes pequeñas son las que nos pueden llevar a mejorar enormemente la eficiencia de la organización. Muy bien. Y os pedí en la tarea 1, oye, venga, va, vamos a intentar eh, encontrar ineficiencias pequeñas, ineficiencias grandes dentro de la organización. De aquellas entidades que, gracias, habéis eh, respondido, nos habéis enviado la tarea, he intentado, ya os podéis imaginar que cuando preguntabas por herramientas, pues bueno, podías hacer una especie de común múltiplo, aquí he tenido que interpretar y por lo tanto, bueno, pues... Eh, ya me permitiréis que haya tirado de mi experiencia y mi capacidad de traducción e intérprete para, para intentar homogenizarlas. De hecho, de hecho, lo primero que me he dado cuenta es que cuando hablamos de grandes ineficiencias, eh, habláis a menudo de ineficiencias que os duelen en el alma, que os parecen importantísimas, que os parecen groseras, pero que no necesariamente son grandes. Algunas de las que hay aquí son ineficiencias continuadas. Son de pequeño impacto, pero muy habituales. ¿eh? Pero de todas formas, las he dejado más o menos donde vosotros mismos os habéis dicho, donde vosotras mismas habéis dicho. Y os hago un rápido resumen. Ineficiencias pequeñas y habituales, las he ido agrupando ¿eh? y las he intentado organizar. Una que ha aparecido muy, muy, muy a menuda. Flujos de información en equipos. Ya me permitiréis, notaréis en mi voz, ¿eh? que igual tengo que parar en algún momentito. Flujos de información entre equipos. Ha sido de las más habituales. Que si Pepito le dice a Jorgito, que si se lo dice por un pasillo, que si luego le envía un correo, que si luego ese correo no sirve de nada porque no me lo responde, pero luego Juanito le envía a Pepita un WhatsApp y ese WhatsApp le llega a la jefa, la gerente luego le dice otra vez a Jorgito. Total, flujos de información entre equipos, tanto a nivel transversal entre áreas como entre personas del mismo equipo. Esto lo habéis repetido, yo creo que el 90% de las respuestas que me han llegado, en todas había algún tema de ineficiencia en el flujo de información. Soluciones de comunicación con las familias. Esta también ha salido algo repetido, ¿no? Esa comunicación hacia afuera, la comunicación hacia el exterior, hacia las familias de las personas usuarias. Eh, unos cuantos también sobre eh, registro ineficiente de la información. Yo le he llamado ciclo de vida de la información porque recordaréis que el otro día hablamos de este concepto de ciclo de vida de la información. ¿eh? Al final, eh, y hoy volverá a salir, evidentemente, enseguida. ¿eh? Eh, tanto los datos como los documentos como los informes. ¿sí? Algunos hablabais de gestión documental, otros hablabais de registro de la información de, los propios, de las propias personas, de vuestras intervenciones, vuestras actividades, otras de. Eh, y hablabais de que registra quien no debe, de forma duplicada, de forma tediosa, donde no corresponde. ¿vale? No gestionamos adecuadamente el registro de la información. Falta de base de datos única centralizada. Eh... Creo, estoy convencidísimo que una de las soluciones que muchas de vuestras organizaciones debería valorar es la implantación de un sistema CRM. Alguna lo tiene. De hecho, alguna de las que me habéis pasado respuestas es, lo tenemos, pero para lo que lo usamos, ¿no? Entonces, bueno, no solo tenerlo, sino implantar adecuadamente un CRM. Eh, desgraciadamente, para los que sois nuevos aquí, como ya en la anterior sesión, en el anterior bloque de sesiones de medición de resultados, casi un poco por votación popular, pues hablamos de CRM's. Eh, pues no, no vamos a poder, no por, por no volver a, a que las personas vuelvan a pasar una serie de horas viendo o de minutos viendo lo mismo Haré una pequeña insinuación, igual insinúo alguna cosita, pero bueno, no vamos a poder dedicar un espacio No voy a dedicar un espacio al CRM, porque la mitad de las entidades que estáis aquí en las anteriores sesiones ya lo visteis ¿no? y, ya, y ya valoramos CRM, pero bueno, será una insinuación porque eh, un, un sistema centralizado bien, bien estructurado os va a resolver gran parte de estas problemáticas que tenemos aquí. Gran parte de las ineficiencias se resuelven justo con esto que ponía aquí, de una base de datos única centralizada. ¿vale? Interrupciones en el trabajo diario. Es curioso, ha aparecido en bastantes, en bastantes de vuestras respuestas. Que ahora, espera un momentito que me llama. Que espera un momentito que he recibido un correo. Que espera un momentito que me ha dicho tal que si voy a hacer un café con él. Que espera un momentito que ahora deberíamos, envíame esto que lo necesito ahora. Que espera un momentito que este dame un minuto, este dame un minuto, se convierte ya íbamos a hablar de eso, pero ya ha salido en alguna de las sesiones, se convierte en uno de esos, dijéramos, ladrones del tiempo de los que hablaremos eh, que hacen que no pierdas, ¿no? Yo cuando estoy viendo las o sea, estoy viendo por pantalla, eh, es casi imposible que vuestra atención sea completa. Yo lo entiendo, ¿eh? que son dos horas y, y no me molesta en absoluto, ¿eh? el que tenga que llamar, el que tenga que tal, pero son ladrones del tiempo. O sea, esta llamada que estáis recibiendo una de vosotras ahora y, y pierde un minuto en esa llamada, este que pasa por delante de tu mesa y le saludas y le dices hola, que sí, que sí, que ahora te enviaré, que tal, Vuestra capacidad de concentración y en este tema en el que estamos hablando ahora puede ser relativa, pero cuando estás haciendo un documento, cuando estás haciendo una valoración de la persona usuaria, cuando estás creando una, una pieza para comunicación, ¿no? esos ladrones del tiempo son relevantes. Bueno, las interrupciones del trabajo diario también. Asignación de tareas poco clara. Ah, no sé si me toca a mí, le toca a Julio, le toca a Pilar. Eh, bueno, yo lo hago, pero bueno, luego se lo mira a Pilar. Bueno, pero luego Julio tiene que dar el... Vale, pues eso. Acceso y conectividad. Hablabais algunas de vosotras de que parte de las ineficiencias pequeñas pero que se repiten es ahora no tengo buena conectividad, ahora no me conecto bien, etcétera Luego hablaremos porque ordenaremos estas. en La participación, intentar hacer en unas entidades que somos muy participativas, que habitualmente somos grupos de familias, etcétera etcétera La participación es un proceso muy ineficiente. Muy ineficiente en muchas de las organizaciones. Si solo lo haces una vez, porque es la asamblea, sería de estas grandes y poco habituales. Oye, yo hago una asamblea anual y para hacer que vote todo el mundo, para hacer que participe todo el mundo, para hacer votación síncrona y asíncrona y online y offline y no sé cuántos, y tomar decisiones y que se miren los datos. Eh, para algunas, que intentan que todo se resuelva en base a la participación, es pequeña y habitual. Yo esta de la participación seguramente la pondría como grande y poco habitual, pero alguna de las entidades lo que me habéis planteado es, no, no, es que nosotros intentamos que nuestra manera de hacer sea participativa, con usuarias, con eh, familias, con profesionales, etc. Bueno, y eso es muy complicado eh, de hacer de forma eficiente. Que haya personas no especialistas en sus tareas encomendadas. De hecho, casi iría, junto con el de asignación de tareas poco clara, es... Yo, que soy el de administración, estoy creando cosas que debería hacer quien de comunicación, que está haciendo cosas que debería hacer una persona técnica, que está haciendo cosas que debería hacer la gerente, que está haciendo cosas que debería hacer secretaría, que está haciendo cosas que… no Es decir, eh, la ineficiencia de que no estamos poniendo a la persona adecuada haciendo la tarea adecuada. Eh, que las soluciones TIC no sean adecuadas o no sean obsoletas, o al menos que no tengan el uso adecuado, ¿no? porque los os decía puedo tener un CRM maravilloso, pero si no lo utiliza como ponéis por ahí, ¿eh? tengo un CRM pero no lo utiliza nadie, pues chico, como si te compras un cochazo y lo tienes en el parking o no tienes carrera de conducir, pues tres cuartos de la noche. y finalmente excepciones en procesos, me hablabais por ahí de que algunas de las ineficiencias tienen que ver con, es que todo el mundo paga con domiciliación menos Antoñita y Juanito estos pagan en mano y cuando quieren. Vale, eh, no digo en ningún caso que no esté justificado, hay temas de situaciones económicas, hay temas de brecha digital, lo que queráis, pero generan ineficiencia. No digo que sean evitables, pero generan ineficiencia. Cualquier excepción a un proceso que esté pautado genera ineficiencia. Si tú siempre haces tus cursos de formación eh, presencial y de pronto tienes que hacer uno online, te aseguro que va a ser ineficiente, pero si el online no lo es, no. Las excepciones al día a día son casi siempre ineficientes. Vale, entonces, algunos nos ponéis por aquí y uno de los ejemplos que ponéis es esto del pago de cuotas manual. ¿no? Bueno, pues Eso no deja de ser. Anótate en un sitio que está pendiente. Cuando alguien le paga, vete a saber a quién le paga. A lo mejor le paga al referente que se encuentra en la puerta del centro. Ese referente recoge un dinero que se lo da a alguien, que se lo da a alguien, que se lo da a alguien, hasta que llega a administración, que lo consolida, lo pone como pagado y luego hace un recibo, que bla, bla, bla. Eso es ineficiente. Algunos de los grandes y poco habituales que me trasladabais eran que los objetivos no estén definidos o no estén registrados. Tanto como organización, como área, como persona. ¿vale? No hablo ni siquiera de eh, que no esté clara la asignación de tareas, es que no está claro por qué me van a medir. Y eso genera ineficiencias. Insisto en que esta no sabría si ponerla, las grandes o las pequeñas. Creo que es grandes conceptualmente eh, algo que se tiene que resolver de una sola vez, pero que la afectación es casi cada día en cada minuto. Si tú no sabes por qué te van a medir, si Jesús y Lucía no saben qué espera su organización de ellos, o qué espera del área en la que trabajan, o qué se nos espera como organización, es muy difícil, muy difícil gestionar. Pero bueno, insisto que tiene un tema más conceptual que de eficiencia. La definición de procesos en el alta de una profesional. Este me parece muy interesante. Me decís, es una eficiencia que se produce poco, pero es grande que cuando entra una nueva persona en mi organización, nadie tenga claro cómo tiene que incorporarse al proyecto ni definición de su puesto de trabajo adecuada, ni seguimiento, ni referentes, el acompañamiento muy informal, ¿no? Muy de, somos gente tan maja que vente para aquí y tal. Entonces, bueno, pues eso es una ineficiencia, se produce poco, pero es una gran ineficiencia tener una persona que entre y no esté por un camino marcado, ¿no? Vete siempre por la línea amarilla, que esta es la que te llevará a hacer correctamente tu trabajo. Eh, un clásico, contar palitos en la memoria anual, ¿no? clásico que casi os lo ponía como ejemplo de, cada año solo me ocurre una vez al año, pero cuando me ocurre es una ineficiencia brutal. Tengo que hacer la memoria y empiezo a pedirle información a siete personas diferentes de la casa. Uno me pasa 43, el otro 28, tengo que saber si 43 y 28 en realidad son 71 o son 52 porque se repiten 19, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer en general presentación de impuestos de manera manual. He puesto el 182 porque es el típico este de la desgrabación fiscal, ¿no? De eh, Bastante me ha costado recoger los donativos, pero ahora hay que hacer el 182, pues hay que hacerlo de forma manual. Me pasa una vez al año, me acuerdo de toda la familia, me prometo a mí misma que no me volverá a pasar, que nunca más, que lo de no tener provincias, no tener NIFs, lo de eh, no me va a volver a pasar... Y esto, en cuanto lo has presentado y te relajas hasta hacer dos cervezas, entonces ya piensas, ahora tengo un año por delante para arreglarlo. Y aproximadamente el 15 de enero del año siguiente, ¿no? cuando has vuelto de vacaciones, piensas, me prometí que no me volvería a pasar. ¿Vale? y esto es uno de los clásicos, ¿eh? el 182 y la memoria, que habitualmente coinciden, primero el 182 y luego los siguientes meses memoria, son puntos de ineficiencias evidentísimas, ¿vale? Espacios de desarrollo de actividades, algunas me decís, parte de mi ineficiencia es los espacios donde desarrollo, porque están alejados, porque no están acondicionados, pues no, y al final es, contra eso, pues eso, tienes, tienes ineficiencias. <coughs> de nuevo... Eh, los espacios son cosas que se resuelven de una sola vez, es un poco como lo de los objetivos, ¿no? Seguramente el impacto es cada día, eh, pero el impacto se debería resolver. La multiubicación, ¿no? Que al final, eh, bueno, tiene un poco que ver con los espacios de desarrollo, pero al final si tú tienes siete sedes porque tienes siete centros diferentes, la eficiencia es compleja de gestionar, ¿vale? Servicios centrales en una población y en toda la provincia distribuidos cinco centros, pues, hombre, no. ¿No? La, la, la, la intervención se dificulta, la ineficiencia de los más. Y luego grandes eventos. He puesto de fundraising porque al final lo, quien, quien me lo poníais como ejemplo lo poníais como de rentabilidad. ¿no? O sea, hacemos un evento para captar fondos, montamos una carrera solidaria, montamos un concierto, montamos una exposición de poesía o montamos una cena, nos volvemos locas toda la organización porque aquí trabaja todo el mundo y el que no conoce A conoce a B y el que no viene a poner sillas y el que no tal... Para luego una rentabilidad relativa. Y lo he dejado aquí porque a lo mejor se puede gestionar un proyecto de una manera absolutamente eficiente. O sea, los recursos de esa, de esa acción, de ese gran evento, se han podido gestionar de manera maravillosa. Y Belén es la mejor persona de esta casa poniendo sillas alrededor de una mesa, porque las pone separaditas, un poco cuadrada, y las pone justo a la distancia. Las mesas redondas, esto es muy importante. Lo ha hecho la persona adecuada, lo ha hecho en el momento adecuado, las sillas las tenía ahí preparadas, porque Marina resulta que tenía un desto de sillas. El proceso puede ser eficiente, pero me ha gustado el concepto de rentabilidad y alta implicación. ¿vale? Uno de, los, eh, de las claves de la ineficiencia, os lo decía el otro día, es medidla. Medidla en tiempo, en horas, en dinero, en enfados, me da igual, pero medidla. Y un evento de fundraising, si tú acabas sumando todas las horas, si acabas calculando los gastos que tiene de, lo, de alquiler, de local, de materiales, de comida, de no sé qué, del que viene a hacer el concierto aunque sea gratis, tiene unos costes, bla, bla, bla, bla, bla, más las horas que le hemos dedicado toda la organización a este evento, resulta que te has gastado 5.000 y has ingresado 5.010. Esta rentabilidad es la que tenemos que ser capaces de llevar a nuestra eficiencia. ¿Por qué? Porque un evento nunca se mide en términos de ingresos, porque un evento de fundraising se mide también en, en términos de visibilidad. Si has tenido a mil personas sentadas allí escuchando tu mensaje, nunca se puede medir en términos de la donación que te han hecho. Pero sí, seguramente estos eventos que se producen solo una vez al año, tenemos que ver la implicación porque no puede ser que hayamos dejado, llevemos dos semanas con todo desatendido. ¿no? A mí me pasa a menudo cuando hablas con entidades. Al, el, Jueves o el viernes, a no sé qué día es, le propuse a una entidad esta semana tener una reunión, una presentación de una herramienta tal y cual. Tenían asamblea el viernes. Asamblea. Asamblea el viernes. Y esta semana no podía quedar. Pedro, es que tenemos asamblea. Entiendo que no tenía muchas ganas de verme, puedo imaginarlo. Ya has visto que soy un poco tostón. Pero la excusa no puede ser tu asamblea, no puede ser que tu organización se paralice la semana antes de las jornadas, la semana antes de la asamblea, la semana en la que envió el 182, la semana en la que hacemos la memoria, la semana... Entonces, ¿cuántas semanas al año nos medio paralizamos porque tenemos algo que toda la organización está implicada. ¿Vale? No las que tenéis centros, dijéramos, educativos, dejadme decirlo así de forma genérica y un poco grosera, llega la jornada de puertas abiertas y otra vez... Psss, desaparece todo lo demás, ya no es nada más importante que aquello. Vale. Ya está, tenemos que ser capaces de dotar también de eficiencia. ¿Hay que hacerlo? Sí, son importantes, sí, dotémoslo de eficiencias. Venga, orígenes claves de la ineficiencia. Recordad que el otro día poníamos aquí, porque era parte de vuestra, de vuestra acción 2, de vuestra tarea 2, eh, estos elementos. Hoy eh, voy a pediros que me ayudéis... A, y, y ahí lo podéis hacer des, ahora enseguida, ¿eh? os desmuteáis hacéis algún comentario si queréis eh, por el foro no sé si os podréis seguir demasiado porque estoy mirando la otra pantalla pero os voy a pedir que valoréis eh, cómo de cómo de factibles cómo de fáciles son resolver estos orígenes de las ineficientes ¿vale? os voy a hacer un breve repaso por cada uno de ellos y luego lo que os voy a pedir es que ordenéis ¿no? simplemente para que vayáis haciendo un, un, una revisión mental de, de, de qué es más fácil o es más difícil resolver. La tarea 2, ya os avanzo, no hablaba de resolverlos, hablaba de qué impacto tiene cada uno de estos en vuestras entidades. ¿eh? A lo mejor en Asprona el tema de las soluciones TIC es lo más importante, ¿no? es lo que más afecta ahora mismo mi eficiencia y a lo mejor en Astus o en Asmisaf resulta que es el tema de los elementos físicos o técnicos. Y a lo mejor en Apadi resulta que es que tenemos un organigrama, que Pedro no lo voy a decir en público, pero ya te digo yo que te, vamos tenemos un organigrama aquí, un, un... Bueno, entonces Tarea 2. En vuestra entidad, reflexión interna en vuestra entidad, eh, ¿cuál es el orden en el que impacta la ineficiencia? ¿Vale? Esta es la tarea 2. Hoy, ¿cómo creemos que es de fácil resolver determinadas cuestiones? Y evidentemente os daré mi opinión, que nunca es la respuesta correcta. Es la opinión de alguien que lleva menos años, posiblemente, que vosotros, en el sector, posiblemente, pero seguramente, bueno, más, más experiencia a nivel de la implantación de determinadas tecnologías. Venga, entre estos ocho elementos, perdón, entre estos siete elementos que veis aquí, Existen intersecciones evidentes entre el organigrama y el perfil de los profesionales, entre la definición de procesos y los organigramas, entre las soluciones TIC y el perfil de usuario. Existen algunas intersecciones, pero no tantas. Pero no tantas. Creo que podemos aislar cada una de estas siete piezas para intentar identificar. A menudo tenemos una ISO maravillosa, pero la realidad es muy diferente. ¿vale? Es decir, Tú puedes tener unos procesos hiperestructurados, es decir, Pedro, tengo un documento de 718 páginas explicando todos los procesos hasta cómo se tira de la cadena del lavabo. Está descrito en un proceso. ISO 2342 barra 1 sub tarea 10, pero luego nadie lo hace así. De hecho, nadie tira de la cadena del lavabo. ¿Vale? Entonces, tener definidísimos los procesos no significa que luego se lleven a la práctica de manera adecuada. ¿Vale? Pero en todo caso, cuando hablemos de organigramas y hablemos de procesos que no estén bien definidos, también puede ser un elemento clave. Y después, hay gente que posiblemente podéis ser alguna de las personas que estáis en esta sesión, que resulta que sois absolutos ocultadores, ocultadoras de ineficiencia. Sois tan buenos, buenos técnicamente, buenas personas, buenos con el equipo, me da igual que podéis ocultar ineficiencia y eso lo oculta la entidad, no le estáis haciendo un favor a vuestra organización. No le estáis haciendo un favor a vuestra organización. Si Lucía hace su trabajo pero también aprovecha para limpiar los datos de no sé cuántos porque así le eche un vistazo, y eso se debería haber hecho en otra parte del proceso, no le está haciendo ningún favor a su organización. Si María es una crack de las aplicaciones y resulta que tiene una aplicación que convierte Word a PDF, luego lo envía automáticamente, lo cuelga de no sé qué aplicación, lo integra con el Google Drive y tal y no sé cuántos, porque ella se ha montado un procesito que lo hace, no le está haciendo ningún favor a su organización, porque el día que María no esté, ¿sabéis qué va a pasar con ese proceso? ¿no? Que se va a ir con el móvil de María. ¿Y sabéis qué va a pasar con la persona que algún día María, que accederá rápidamente a gerente de su organización? Visto lo visto. Que ese proceso o no estará documentado o no se traspasará o llegará al nivel máximo dentro de la organización, pero perjudicará la eficiencia porque en el puesto donde está ahora no la tiene. Entonces, ser buenos en vuestro trabajo ocultando ineficiencias no resolviendo, he dicho ocultando, ¿eh? es, esto lo debería hacer la organización de otra forma, pero yo, Pedro, lo resuelvo de una manera que creo que es, ya me lo hago yo. No estáis haciendo ningún favor a vuestra organización, no le estáis haciendo ningún favor a vuestro compañero o compañera de trabajo que debería haber resuelto esto y a la que la organización le tiene que dar o el perfil o los recursos o la formación o las herramientas o el tiempo, lo que sea, para resolver. Ya está, es ¿eh? reflexión que creo que tiene que quedar clara porque si no... Contar en la organización con dos o tres personas de este perfil oculta habitualmente que esa organización no está preparada. Y os aseguro, en esto sí que os puedo asegurar y garantizar que la organización está viviendo en el metaverso. O sea, está viviendo una realidad que no es cierta. Porque el día que se marchen o muevas una de esas dos o tres personas, se te cae como un castillo de naipes. No puede ser que tengáis en mente ahora mismo una persona de vuestra organización de aquellas que decimos. Es que, es, ¿sabéis aquella persona de, es que lleva 40 años aquí? Ella lo, lo sabe todo de esta organización. A mí me parece súper guay, la gente que lleva 50 años en las organizaciones, maravilloso. Hay que respetarlas, hay que aprender de conocimiento. Pero no es permisible que en una organización haya gente que cubra con su propia personalidad, persona o capacidades, abarcando una barbaridad. Porque cuando esa persona desaparece, lo que queda es el hueco de la persona, no el hueco de los procesos. Perdonad que me haya parado insisto insista un poquito en esto, pero me parece absolutamente relevante. Si tenéis en vuestra organización alguien tan bueno, y digo tan bueno técnicamente, y tan buena persona, que está ocultando y asumiendo ineficiencias de la organización, liberadlo de ellas. Decidle que no sea tan buena persona. Técnicamente sí, que lo siga siendo, que ayudará mucho. Pero liberadlo, liberadlo, dejadlo ir. Pongamos sobre la mesa ineficiencias, cosa que está haciendo esta persona que no le corresponderían. Si el gerente o la gerente es la persona más espabilada y está haciendo los cuadros de mando, no le está haciendo ningún favor a la organización. Él o la gerente tiene que estar preocupándose otras 173 cosas. vale Cierro esto con una reflexión. Lo hace fuera de su tiempo de trabajo. Peor me lo pones. vale Cierro reflexión. Porque luego está el que se va a su casa... Y pues me llevo el Excel y yo como sé un poco de macros de Excel, preparo la macro de Excel porque si no, luego no hay manera, como sé que el gerente de la gerente me va a pedir el dato este, me lo llevo. No, ¿vale? De esto eh, irán saliendo cositas, ¿eh? pero me parecía relevante esto de los perfiles, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a coger cada uno de, esos, de estos elementos y voy a intentar decir por qué creo que son orígenes clave de la ineficiencia. Cualquier cuestión que queráis añadir, cualquier duda, cualquier, por favor, os desmuteáis y directamente lo decís, Pedro, yo creo que esto además nos pasa, a nosotros nos pasa aquí que, lo que sea, venga. El perfil usuario externo, estoy hablando habitualmente de las familias, evidentemente también aquí hay juntas, también hay eh, profesionales externos, también hay otras entidades, también hay federaciones, pero entendéis, ¿eh? cuando hablo del usuario externo es aquel usuario con el que relacionáis de manera habitual que son vuestras personas usuarias, que están justo en el límite entre interno y externo, ¿no? porque son parte del día a día de la organización, <coughs> pero también pasa de la base social, ¿por qué puede ser el origen clave de la ineficiencia? Uno, y sobre todo, por la brecha digital. Ya está, luego insistiré en que la tecnología no es lo más importante, lo que queráis, pero a veces hay una brecha digital. No asociada a la edad, por favor. Esto hace 10 años, igual hubiéramos podido decir que eh, normalmente va asociada. No. Hablamos de brecha digital, el primer día comentamos un poquito por encima. La brecha digital tiene que ver con ¿no? pues eso, tiene que ver con la capacidad de acceder a recursos técnicos y saber utilizarlos adecuadamente. Y la conectividad no tiene que ver con la edad. Hay gente de una determinada edad, yo tengo 50 años y me considero mmm, razonablemente... Eh, eh, dijéramos, razonablemente preparado para el manejo de tecnología. Y espero llegar a los 70, y no solo llegar a los 70, sino seguir utilizando tecnología. Y conozco personas de 20 años que tienen una brecha digital alarmante, porque hoy tener un móvil no es tener brecha, no es, no es, dijéramos, ser víctima de la brecha digital, es tener conectividad, es saber utilizar las apps. Es tener quien te informe de que hay esas apps que puedes utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos clave de la ineficiencia de las familias, de ese entorno exterior, sería la brecha digital. Pero hay otros elementos. Entornos familiares no estructurados. Con esto no estoy diciendo que si la familia es separada, no separada, que si... No, no, no, en absoluto. Estoy diciendo que no tengas los referentes claros. Eso es un motivo de ineficiencia. Si tú siempre tienes la misma persona con la que te tienes que comunicar, a la que le tienes que trasladar, a la que te devuelve la información, eso es eficiencia. Cuando tú tienes cinco personas que te pueden hacer de interlocutor interlocutora, cuando tienes que te pueden llegar mensajes de cualquiera de ellas, cuando tú tienes que maniobrar e intermediar por cuál es la persona que te está haciendo en ese momento la aportación adecuada, <coughs> perdonad, eso te hace ineficiente. Entonces, es importante o crea ineficiencias el hecho de no tener referentes claros en ese entorno. Que tengan poca vinculación con la entidad. Querida o no querida. Querida o impuesta. ¿vale? No es lo mismo tener un entorno residencial donde la relación con, las, con, con ese entorno externo o es menor o es más puntual eh, que tener un entorno, yo que sé, ¿no? en el que tienes un servicio en el que cada día vienen por la mañana con las personas usuarias los mismos referentes y se van por la tarde con las mismas personas los referentes o vienen actividades o haces actividades extraescolares o haces actividades de asistencia, de acompañamiento, incluso muchas de vosotras trabajáis con las familias, bueno, Pues evidentemente el nivel de vinculación te hace más o menos ineficiente, cuanta más vinculación, más eficiencia, más trabajo, más lo que tú quieras, pero más eficiencia, ¿Vale? cuando tienes familias que simplemente los ves de vez en cuando cuando haces ¿no? Tienes un autocar que va dejando a las personas usuarias en los lugares donde no en puntos de tal y el único contacto que tienes es cuando bajas del autocar o cuando subes al autocar, un contacto puntual con una persona que además no tiene otras particularidades pues puede ser una gran ineficiencia. Exigencias, formas particulares de relacionarse o de trabajar. Aquí eh, bueno es un punto clave de ineficiencia eh, al que las entidades tenemos que ser capaces de ponerle freno. Es que yo voy a pagar en efectivo. Yo pago en tres veces. Yo lo traeré a las nueve y media y no a las nueve. Yo es que, yo es que, yo es que, nosotros es que, nosotros es que. Bueno, es nuestro, dejadme de decirle cliente, ¿no? Eh, la persona usuaria, su entorno, su familia, pero es un origen clave de la ineficiencia el trabajar de forma, antes lo decíais, alguna de las entidades ya lo habíais dicho, ¿eh? el de trabajar las excepciones, el de trabajar de manera diferente a como trabaja el 96% de nuestras personas usuarias. Eh, un ladrón de eficiencia enorme. Si no tenemos espacios o canales de relación o de contacto, no nos vemos nunca. Todo, pues eso, ¿eh? es desde el autocar, es bla, bla, bla, bla. Bueno, pues ese tipo de, ese tipo de particularidades de no tener los canales adecuados de relación o contacto, pues puede ser clave, ¿no? Que tú con determinadas familias no tengan WhatsApp, pues hoy no pasa nada. No es necesario ni obligatorio tener WhatsApp. Ya, pero yo me relaciono con mis, con mis familias, tengo mis grupos de WhatsApp por tipologías de usuarios, de actividades, de servicio, de proyecto, de tal, y que haya tres familias que no lo tengan, hace que, ¿no? Tenga que, con un grupo de WhatsApp y luego llamar a tres o acordarme de imprimirles el papel y hacerles a, a esas tres, hacerles el... el ¿Vale? No entramos ni, ni, ni, ni de lejos en que las personas usuarias, sea que, las, que el entorno sea ineficiente por sus circunstancias personales. De saturación, de estructura familiar, de ansiedad por el futuro, de no aceptar su realidad, o de estarse divorciando, o de haber perdido el trabajo. Quiere decir, ¿no? Bueno, al final, nosotros ponemos los límites que ponemos y podemos trabajar lo que podemos trabajar, ¿vale? Venga, alguna, insisto, ¿eh? yo voy a parar 10 segundos, 15 segundos en cada uno de los elementos para decir, venga, ¿alguna fuente de ineficiencia más que veáis con eso, ¿eh? con en la base externa? Son 10 segundos, si no decís nada, o, o sea, no dudéis, si no, voy pasando. Perfecto, avanzo. Si no, si no vais diciendo nada, si no, insisto, eh, os desmuteáis y lo decís directamente y encantados de atender vuestras reflexiones. Supongo que os iréis calentando en cuanto empecemos a. Perfil del usuario interno. Casi todas vosotras, entendiendo que aquí hay gente de patronato, gente voluntariado y tal. Eh, perfil del usuario interno, perfil de los profesionales, de las profesionales que trabajamos en las organizaciones. ¿Por qué sois o somos un origen clave de la ineficiencia? También por la brecha digital y, de nuevo, no es la edad. Algunos de nosotros tenemos brecha digital. Algunos de nosotros no somos capaces de asumir necesidades de gestión a nivel de información, a nivel de herramientas, a nivel de tal, y eso es algo con lo que hay que convivir. Luego intentaremos además resolver, pero con lo que hay que convivir. Nuestros proyectos vienen o tienen una dependencia de que el perfil interno, digamos, tenga una brecha digital de mayor o menor volumen, de mayor o menor grado, y hay entidades que han tenido que prescindir de que determinadas personas hagan determinado servicio porque no son capaces de asumir los requerimientos tecnológicos, dejarme decir así, de abordar ese proyecto. Hay entidades que han pasado de tener una persona en la entrada de la administración con un taquito de post-it y un bolígrafo, y es la persona más encantadora del universo, pero tomaba nota y cuando entraba Eva por la puerta le decía, Eva, que te ha llamado, y te dejaba ahí un papelito. Ahora a esa misma persona le estamos exigiendo que abra una aplicación, registre aquí, mire si la persona ya está, tome cuatro datos, asigne una llamada y la envíe para que así Eva reciba un aviso automático. Eso ha creado ansiedad en determinados perfiles dentro de las organizaciones, porque su brecha digital no le permite asumir ese cambio. ¿vale? De hecho, tengo la experiencia de una persona que el primer día que le hicieron una formación sobre esto se tuvo que ir, o sea, tuvo que ir a, a desahogarse, se fue a pasear se fue a pasear y tuvimos que hacer un procesito de, de adaptación de la aplicación, de adaptación del proceso, de ir paso a paso. Un ataque de ansiedad directamente cuando le dijeron que tenía que hacer ese cambio del papel a una aplicación. Por la brecha digital, por el miedo a hacerlo mal, por el miedo a no atender como atendía, etcétera, etcétera. Por el miedo a sobrar dentro de la organización, etcétera, etcétera. ¿vale? Por inexperiencia en el puesto. Todos alguna vez hemos hecho por primera vez la actividad en nuestro puesto. Bueno, pues una persona inexperta en el puesto en el que está no significa en la organización, puede llevar 36 años en la organización. Inexperta en el puesto, en las funciones que se, le, que se le demandan, puede ser una fuente de ineficiencia. Una persona poco capacitada para resolver es una fuente de ineficiencia. El de arriba dicho puede ser, en esta es. Hay personas que nos ahogamos en un vaso de agua. Hay personas que a la primera cuestión que no se resuelve como yo creo que se debería resolver, tenemos un megaproblema. Luego hablaré de que nosotras mismas somos también la solución. ¿eh? Pero esto también puede serlo. Hay personas con mayor o menor capacidad resolutiva. Ineficiencia personal. Si yo antes hablaba de que María podía tener 23 aplicaciones para resolver un proceso, también puedo imaginar que María tiene 23 aplicaciones para resolver el resto de las cosas que en su día a día. Y eso significa que esa ineficiencia personal hay veces que la trasladas a la profesional. ¿vale? Aquí eh, intentamos ser realistas ¿no? y no hablar, de, no hablar del el PowerPoint lo aguanta todo. No, al final nuestra ineficiencia personal habitualmente nos lleva también a la ineficiencia dentro de las organizaciones. Por organización del tiempo, por organización de nuestra relación con el resto de familias, con el resto de trabajo, con el resto de no sé. cuánto. ¿vale? Avaricia con la información. Sois en mayúsculas un foco absoluto de ineficiencia las personas que creéis que la información que manejáis es vuestra. Sois una fuente absoluta de ineficiencia, el que se quiera sentir aludido, que se sienta, el que no, que diga, veis, como ya ya te me ha pasado por la cabeza, yo ya sé quién es, ¿vale? Es una fuente de ineficiencia pensar que yo llevo en mi Excel el listado de socias y este es mi Excel, mi Excel. Sois una fuente, puñetera fuente de ineficiencia, porque el día que cambie el correo electrónico de uno de tus socios... No va a quedar reflejado en ningún sitio más. El día que a ti te cambien un número de teléfono móvil, no vamos a tener ese teléfono móvil del equipo de técnicos y de técnica para poder hacer ese proyecto. El día que tú envíes un boletín a sus socios, el día que convoques una asamblea, el día que haya una baja de un socio, bueno, pues somos un auténtico foco de ineficiencia. Sois aquellas personas que sois avariciosas con la información que manejáis. La información nunca es de África. La información es de su organización. Y si África considera que es la información que tiene que manejar, ya pedirá las herramientas tecnológicas para que la pueda ver todo el mundo, pero solo pueda tocarla ella. Perfecto. Comprado. Pero la información no es de una. Es un foco de ineficiencia absoluto. La delegación sin supervisión es un foco de ineficiencia. ¿vale? Yo puedo ser responsable de un equipo de tres personas. Si yo delego tareas, pero no superviso cómo se están haciendo y cuál es su resultado, lo que voy a provocar son ineficiencias allí dentro. Porque lo único que me va a volver es un resultado. Si yo no superviso cómo se han hecho las tareas, y si yo le digo para mañana me tienes que traer, me tienes que pasar el número exacto de usuarios activos, lo que me va a pasar es que alguien puede ser que se pase 22 horas, las siguientes 22 horas, haciendo un trabajo de contar palitos. Yo recibiré mi número 187, estaré orgullosísimo, miré al patronato y le enseñaré, tenemos 187 usuarios activos. Y habrá una persona a la que yo le he delegado una tarea a la que no habré supervisado. Fuente de ineficiencia porque la, la delegación es de arriba a abajo. La ineficiencia se queda abajo y de abajo a arriba solo medimos el objetivo. Pensad en las personas que dependen de vosotros o, oh, aunque no sea una dependencia orgánica, tienen una dependencia en determinada tarea, si la tarea que están haciendo yo les encomiendo que me llegue un resultado correcto no significa que sea un, una, un trabajo eficiente. ¿vale? Falta de descripción del puesto de trabajo. Esto, antes lo habéis dicho vosotras y yo lo vuelvo a poner aquí. Ya la había puesto. ¿Vale? Al final, si yo no tengo claro, no si soy de esas personas que soy el hombre orquesta, la mujer orquesta, que toco los platillos, el tambor, las, las, chichi, las chichinas y además voy tocando la trompeta y el... ¿Cuál es mi trabajo? ¿Por qué me van a medir? ¿No me van a medir? Etcétera, etcétera. Evidentemente, aquí no entramos en eh, si estoy contenta o no con mi salario o si tengo vinculación con mi organización o no, porque la parí yo, porque acabo de llegar, porque no tenía otra cosa que hacer en la vida y mira, me enganché aquí, ¿vale? Evidentemente. Eso, claro, que tu vinculación emocional o vital a la organización en la que estás, no, tu, tu, tu afiliación, tu correlación con, lo, con la misión de tu organización, evidentemente es importante. ¿no? y serás la persona más pero o sea, a veces incluso hasta diría que es perjudicial no las personas más implicadas son las que nos importa poco dedicar mil horas ser ineficientes porque no yo yo yo yo yo yo bueno pues ser yo, yo yo yo yo te hace ineficiente venga alguna reflexión que tengáis así rápida en voz alta si os viene a la cabeza sobre por qué sois una fuente de ineficiencia las personas de las organizaciones venga algún motivo más vale cinco cuatro Tres, dos, uno... ¡Qué poquitas ganas de hablar! Bien. Organigramas disfuncionales. Este es muy rápido, muy fácil y no hace falta dar muchísimas explicaciones. ¿Sabes? ¿Quiénes somos? Pues nuestro organigrama. De hecho, normalmente la mayoría de organizaciones cuando te ponen el organigrama ponen solo la junta directa, el patronato. Y dices, un, momento, un momento, un momento, ¿quiénes somos? Patronato, sí, perfecto. ¿Para quién trabaja? Vale. Y esa estructura normalmente no está. ¿eh? No está ahí. Está gerencia, administración, comunicación, captación, sí está jefe de servicios ¿no? o de, de proyectos, pero el organigrama. No hay mejor invento para el PowerPoint y para los ESADES, ISS, ISDIS y compañía que las estructuras matriciales. No hay eh, mayor generador de ineficiencias que las estructuras matriciales. Una estructura matricial no es más que aquellas en las que hay dependencias cruzadas. Yo puedo estar en tres áreas diferentes y puedo cumplir un rol en cada una de ellas. Eso es maravilloso porque te permitiría, en una lógica, te permitiría, hombre, optimizar un buen recurso que pueda aportar aquí y aquí y aquí. Estaréis de acuerdo, espero, en que si eso no está absolutamente bien definido, es un caos. No hay nada peor para un profesional o una profesional que depender de dos personas. Las estructuras matriciales que nos hacen sentir cómodas a las personas son las de forma de árbol. Yo puedo tener bajo mi mando siete personas, pero por encima mío una y esas siete personas que están debajo pueden a su vez tener otras siete personas, pero por encima de ellas solo yo. Las estructuras matriciales pueden hacer que Isa tenga que reportarle a Pilar y a Eva. Y cuando Isa le tiene que reportar una parte de su trabajo a Pilar y otra a Eva, posiblemente vamos a generar ineficiencias si no está absolutamente claro qué dedicación tienes a cada una de ellas dos, qué objetivos, etcétera. etcétera. ¿Vale? Más cositas. Eh, que haya diversas organizaciones en una de manera informal. Entidades que tenéis un centro educativo y el resto, aunque luego haga un CIF, ¿eh? me da igual, y somos dos mundos diferentes. Eso puede provocar ineficiencias. Diversas organizaciones que formalmente lo seáis. Hay entidades que sois fundación y, federación a la... Ay, perdón, fundación y asociación a la vez, por temas legales, por temas históricos, por temas de, de convocatorias, por temas de tal, que somos dos cosas a la vez. Que somos dos asociaciones que nos unimos en su momento. Que somos cinco asociaciones que nos... Pues todo eso habitualmente, habitualmente, eh, son focos, son orígenes de ineficiencia. ¿no? Entonces, claro, porque tienes que hacer papeles de diferente tipo, porque esto lo tengo que imputar aquí y esto allí, porque esto lo vinculo aquí y esto allá, porque cuando presento una subvención tengo que hacer juegos de manos para, etcétera, etcétera. Que haya una estructura informal ineficiente sobre la formal. Que María en realidad sea la jefa de Ainoa no aunque el organigrama no lo ponga en realidad la que parte el bacalao ahí sea María ¿Vale? que en realidad Jesús eh, está de jefe lo pusieron allí pero en realidad se está dedicando al tema internacional al tema de los fondos Next Generation y ahora quien lleva su área en realidad es Maribel ¿Vale? eso evidentemente si conseguimos que sea eficiente pues yo aquí chitón también os diría cambiad el organigrama y ponerlo como esté funcionando aunque haya que cambiarlo tres veces al mes me da igual pero habitualmente eso es ineficiente, ¿no? porque las personas que dependían de Jesús, de pronto, ahora informalmente, pasan a depender de Maribel, y pues yo tenía mis maneras de hacer, mi manera de trabajar, etc. ¿Vale? Áreas autónomas, sin definición clara de puentes entre ellas. El centro educativo, a mí ni me lo toquen. Me he puesto mi aplicación, el director del centro educativo es como Dios en el centro educativo, no hay gerente de la organización. Yo soy el director de la escuela. Tengo un centro especial de empleo, yo soy el director del centro especial de empleo. Y esto es una burbujita que funciona fantásticamente, ojo, y somos lo más eficiente del mundo. Pero el resto de la organización es otro mundo. ¿no? Vale, pues esa, esas áreas autónomas, si no hay una definición clara de los puentes entre ellas, del orden, de los procesos, de los procedimientos, de cuándo te doy de alta a una persona, de cuándo requiere supervisión una de las personas que están en ese centro especial de empleo, etcétera etcétera Pueden ser una fuente ineficiente. Y, lógicamente, la descripción incorrecta de ámbitos de decisión entre áreas. Yo tenía una reunión antes que con vosotros, con la tabla del tercer sector, porque estamos en un proyecto para esto de los Next Generation, y nos hemos empezado a poner preguntas en la, como, ¿quién decidirá qué entidades entran en el proyecto? Y nos hemos mirado con cara de, eh, ¿a mí qué me cuentas? Ah, no, pues que lo hagan las federaciones, ah, no, pues que lo haga la tabla, ah, no, pues lo hace sinergia. Bueno, pues, ineficiencia brutal que habrá que resolver antes de ponernos las pilas con ello, ¿no? ¿Quién toma decisiones en cada ámbito y a partir de ahí que apechugue con sus consecuencias? ¿Vale? Y luego tener responsables, el otro día salió, no recuerdo quién de vosotros hablaba de, habitualmente en este sector, los, las personas que llegan a la dirección, a la gerencia, son personas que no están no están siempre eh, formadas o preparadas en los ámbitos de la gestión o de la administración. Son personas maravillosamente preparadas en cuanto a la atención, ¿no? en cuanto a la supervisión de la atención directa que vosotros podéis hacer, especialistas en la plena inclusión, eh, alineadísimos con la misión y valor, pero no formados. Esta no formación que pueda llegar a darse en algún ámbito de la dirección, de los equipos directivos, puede llevar a ineficiencias. ¿vale? Insisto, de esto si alguien tiene algo que aportar, pero esto al final no es más que nuestra estructura, lo que el PowerPoint dibuja, nos dificulta ser eficientes. No todas estas nos llevan, yo hablo de orígenes que pueden dar lugar a ineficiencia. Hay organizaciones que gracias a su organización, gracias al organigrama, funcionan bien. ¿vale? Gestión del ciclo de vida de los datos. Aquí, sí, seguro. Perdona, Pedro, en, en esto favor. sí que tenía una... No. Mira, sabía yo. Aitor, ¿fuiste tú el que dijiste el otro día lo de, los, lo de los directivos? ¿No de estos? Ahora no. Sí, sí, sí. ¿Veis? veis, Sabía yo. Era por picarlo, ¿eh? sabía que volvía. Dale, Aitor, <risa> dale, dale, dale. A ver, siempre tendemos a... En nuestra organización tendemos siempre a pensar que... que bueno, esto viene a propósito de si, los, si es mejor un tipo de organigrama que otro para ser más eficaz y y eficiente que otro entonces en nuestra organización si pretendemos a pensar que el organigrama eh, horizontal eh, pues eh, es mejor por una serie de, de factores pero nos encontramos con otros inconvenientes por ejemplo al ser un, un organigrama muy muy horizontal es posible que haya falta de motivación en la gente porque no pueda eh, progresar dentro de su, de su vida profesional ¿no? y el organigrama muy vertical pues tiene otras dificultades y es que tienes 25 jefes por encima y, y lo que has dicho antes, no sabes a quién tienes que reportar o con quién te tienes que relacionar, etcétera Entonces no sé si hay algún modelo más eficaz que otro en nuestras organizaciones, si, si piensas que puede ser uno más eficaz que otro y si realmente esas dificultades que nos podemos encontrar, por ejemplo, en un organigrama horizontal, eh, se pueden superar de alguna manera. Mira, yo mi, mi percepción y ahora... De verdad que no, no soy incapaz de saber si hay un organigrama que... De hecho, me parecería difícil pensar que hay un tipo de, de organigrama o de organización, no, no tanto de organigrama, sino de tipología de organización que, que funciona, que funciona en, nuestros, en nuestros ámbitos. Yo os hago tres reflexiones eh, desde mi escasísima experiencia en el trabajar en el día a día de las organizaciones. Primero, para mí las estructuras horizontales siempre, siempre son peores que las verticales, pero es una perfección personal. Para las que no compartáis el léxico, que lo podáis imaginar, una estructura horizontal es una estructura con pocos jefes y muchos indios. Esto suena hasta racista, ¿eh? pero ya me entendéis. Estructura la de que de una persona cuelgan equipos muy grandes, equipos muy transversales, <coughs> pero que hay pocos niveles. Es decir, entre tú y la dirección general, salvo que seas el director general, a lo mejor solo hay dos niveles o solo hay tres niveles. ¿vale? Para mí esas siempre han sido peores. Y digo peores, ¿por qué? Porque aunque veamos que eso te sitúa más cerca de la, de la, digamos, del límite, también es verdad que tienes 53 personas que están a la misma distancia que tú. O sea, te acerca proceso de al sitio donde se toman decisiones, pero puede ser que la entidad sea incapaz de compartirlas contigo. ¿Vale? Primera reflexión, ¿a nivel de cuál de los dos? Si yo tuviera que empezar a dibujar de cero un organigrama en mi organización, lo haría más vertical que horizontal. Tuve la experiencia en mis primeras, ¿no? mis primeras épocas profesionales de tener una, etapa, una, una gestión muy en peine, ¿no? muy de una persona teniendo a 15 debajo suyo de todo pelaje, pero todos reportábamos a la misma persona: el de comunicación, los técnicos, los estadísticos, los tal y los cual, y esa persona era un crack, pero al final no nos atendía bien a ninguno de los 15. Porque ni el, ¿no? Y esa es mi segunda reflexión. Estamos en un sector en el que afortunadamente la persona que está en el nivel más bajo, y perdonad, digo más bajo porque os imagináis el vertical, ¿eh? no por importancia, el que está en el nivel más bajo puede y a menudo tiene una capacitación superior en el trabajo que está haciendo que las personas que están por encima. Tú tienes a un psicólogo haciendo atención directa o a una psicóloga haciendo atención directa, es posible que el responsable del área no sea psicólogo psicóloga. Lo mismo me serviría con un fisioterapeuta, con un neuropsicólogo, con un trabajador social o con una educadora social o con un… me da igual. Es decir, habitualmente en nuestros niveles más bajos, insisto, bajo para mí no es inferior, ¿eh? simplemente en el nivel más cercano a la atención directa, somos un sector que acostumbra a tener profesionales absolutamente cualificados con sus grados, con sus carreras universitarias y con un conocimiento específico de su ámbito que no necesariamente tiene las personas que lo gestionan, ¿vale? Eso es otro de los elementos que a mí me dan que pensar que una estructura más vertical tiene sentido para poder ir especializándonos. Ojalá el coordinador del equipo de psicólogos y psicólogas tenga la formación tan cercana a ellos como para poder ayudarles, entenderles y facilitarles el trabajo. Si me ponéis a mí coordinando el equipo de psicólogos y psicólogas, ¿Les podré poner 30.000 aplicaciones? Vamos, por supuesto, van a ir cargando de aplicaciones, vamos, hasta para ir al lavabo. Pero a partir de ahí, ¿qué aportación puede hacer en su trabajo del día a día? Ninguno. ¿Vale? Entonces, mi segunda reflexión es vertical, primero, porque creo que eh, estar cerca o no cerca de los, de los niveles de, creo que no permite, pero sobre todo también por especialización. no, Somos un sector especializado, que incluso a la misma persona, al Pedro, persona usuaria, lo están atendiendo tres profesionales cada uno de ellos con una amplia experiencia o una amplia formación, ya no necesito experiencia, en un ámbito concreto. Y el que me hace de fisio y el que me hace de psico y el que me hace de tal, no tienen por qué ser personas, ¿no? Eh, pues eso. Y, el, y la tercera reflexión. Yo creo que nuestros organigramas no son buenos ni malos. Los hacen buenos y malos la participación. Creo que somos un sector que deberíamos obligarnos a gestionarnos desde la pregunta. Y la pregunta es a los profesionales y la pregunta es a las familias. Y las preguntas es, en la medida de lo posible, a las personas usuarias. ¿Vale? Entonces, no creo que haya un organigrama bueno, regular o malo. Es más, dudo que un organigrama os sirviera a todas las entidades que estáis aquí. Lo, lo dudo, no, lo aseguro, lo asevero. Pero yo iría más a organigramas verticales y ya está. Y si queréis añadir el concepto matricial, es que tú puedes tener un organigrama, un organigrama similar y la duda es. Y os, os prometo que no soy capaz de resolverla. Si sí, lo matricial es por servicios, por tipología de servicios. Yo puedo tener una estructura y luego hacer que las diferentes personas de esa estructura pertenezcan al... Porque claro, si hablamos de administración, jiji, jaja, pues ya decidiréis si administración es transversal y lo ocupa todo como comunicación y captación de fondos. Eso es muy fácil. Decidir si lo hago vertical, si cuelga de dirección general o cuelga de... Me da igual, porque al final son N personas difícilmente vais a poner a una persona de administración en cada servicio, proyecto, programa o como le queráis llamar. Ahora bien, que cada servicio, que cada programa, que cada actividad, perdonad, somos un sector que ya dijimos el primer día, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo le llamamos a lo que hacemos, ¿vale? Si en cada ámbito de actuación tiene que haber un organigrama independiente o no. Y lo ponía aquí como uno de los elementos ¿no? que puede ser eh, áreas autónomas sin definición clara de los puentes. Ya está. No tengo, ahí, ahí sí que no tengo respuesta. Me he hecho a mí mismo la pregunta y no esperéis ningún tipo ni de respuesta. Es organigramas verticales, somos profesionales especializados, por lo tanto, seamos participativos. Esas reuniones de supervisión que hacéis con los profesionales, supervisión de casos. Pedro Álvarez no os puede hacer una supervisión de casos. Si soy incapaz de interpretar aquello que me dice una psicóloga, soy incapaz de interpretarlo, ¿cómo os puedo hacer un acompañamiento de casos? Pues habrá que contratar a alguien que os haga acompañamientos de casos. Bueno, pues si tuviéramos una persona que liderase el grupo, que tuviera la capacidad de hacer un acompañamiento de casos a las psicólogas, o a las educadoras sociales, o a las trabajadoras sociales, o a quien sea, ¿eh? a las personas que participen del proyecto, pues mejor. ¿vale? Y entonces hagámoslo participativo. De hecho, las reuniones de supervisión de casos que muchas de vuestras organizaciones tienen como práctica habitual, no es más que la participación. Es tomar decisiones en base a las opiniones de personas especialistas. Evidentemente no es participación de votación, ¿eh? no es un participa un decidim y apretas un botón y voto. No, no, no. Esa base de reflexión, de análisis, etc. Pero es un modelo participativo que llega allí. La cuestión es cómo hacia arriba podéis hacer llegar el modelo participativo. Ya está. ¿Sí? Venga. Eh... Gracias, Héctor. A ver si el resto se suelta, y... pero como queráis, ¿eh? aquí la participación absolutamente abierta. Gestión del ciclo de vida de los datos. Aquí, sí, ya os avanzo, os aseguro, sois ineficientes. Lo siento, es así. Primero porque todas las que habéis respondido, lo habéis, todas en todas y cada una de ellas hay, un, hay algún elemento de la gestión del ciclo de vida de los datos. Gestionar el ciclo de vida de los datos es recoger datos, tratarlos, analizarlos, tomar decisiones, volverlos a recoger, bla, bla, bla, bla, bla, bla y esta tantas veces como sea necesario. Sois ineficientes sois ineficientes en el momento en el que alguien toma una nota en una libreta, en un papel y luego no pasa ningún soporte digital sois ineficientes en el momento en el que no tenéis un desplegable de provincias o de poblaciones y cada uno le escribe como se le ocurre y Villanueva de la Serena lo pondrás de la manera que quieras pero es que luego cambiará de nombre Villanueva de la Serena la fusionarán con el pueblecito de al lado y tendremos un problema ¿vale? sois ineficientes en el momento en el que alguien lo único que tiene son un montón de datos pero no es capaz de analizarlos no es capaz de sacar la memoria, no es capaz de saber cuántas personas han mejorado en determinado ítem desde que entraron hasta un año después. No soy capaz de saber que el porcentaje de objetivos que no estamos cumpliendo tiene todo que ver con la salud o con la autonomía. Vale, pues eso es un bloque, ese ciclo de vida de los datos. Es un núcleo brutal de ineficiencia. Y antes lo recogía. Y si cada uno lo explica a su manera, es que recojo los datos en tres sitios distintos, es que tengo que cambiar el correo electrónico y lo tengo en varios sitios, es que voy a buscar un documento y no lo encuentro, es que no sé ni cómo está la carpeta de... ¿Dónde está la carpeta de información? Es que tengo que hacer la memoria cuento palitos, bla, bla, bla. Todo eso tiene que ver con que en vuestra organización no se hace un proceso adecuado, una gestión adecuada del ciclo de vida del dato. Y de la misma forma que en la lavadora ¿no? intentas que primero la ropa sucia vaya a un sitio más o menos centralizado para que cuando vas a poner la lavadora se ponga, se tienda, se doble y vuelva a los armarios para volver a empezar el ciclo. Pues hay que estar atento a todos los puntos, porque si yo resuelvo que mis peques pongan la ropa sucia en un sitio, pero cuando les digo hay que poner la lavadora, lo que hacen es ir adelante de la lavadora lo más cerca posible, a veces no la lavadora, sino en la nevera, y te dejan la ropa volcada así, pues ahí soy ineficiente porque ellos podrían meter la ropa directamente en la lavadora y no yo. ¿vale? Ese procesito, que os parecerá un ejemplo estúpido, con los datos, nos pasa en 117 sitios de la organización. Tenemos procesos ineficientes de los datos. Desde que África se guarde el Excel de los socios y socias, hasta que Marina resulta que cuando tiene su propia agenda de contactos con los hospitales de la zona, hasta que Pilar resulta que ella es la que tiene contacto con el patronato. Hasta que los documentos que genera el equipo de psicólogas tenemos una carpeta nuestra compartida solo para nosotras porque así nos es más fácil. Dios mío. Ineficiencia, ineficiencia, ineficiencia, ineficiencia, ineficiencia, ineficiencia. Todas las que queráis. Este es uno de los elementos clave de la gestión de la ineficiencia. ¿vale? A partir de aquí, tener bases de datos múltiples. Una cosa se lleva a la otra. Esto está dentro de la anterior, pero ahora destaco tres o cuatro que son como evidencias. Si en vuestra organización no hay una base de datos única o bien, abro paréntesis, más de una pero sincronizadas, cierro paréntesis, sois una entidad ineficiente, sí o sí. Si en una organización tenéis más de una base de datos, sois una organización ineficiente, sí o sí. Si Eva y Lourdes tienen su base de datos de personas usuarias y de intervenciones, si resulta que luego Maribel y Elvira son las que llevan las altas y las bajas en el entorno residencial y registramos allí tal. Si luego resulta que Lorena tiene los datos de las familias, porque como es la de comunicación, la persona de comunicación, para tal. Y si Jesús, que es el de administración, luego les tiene que pasar la cuota. Y ahí hablamos de cuatro bases de, y bases de datos, pueden ser un Excel, un Access, una aplicación a medida, una herramienta de contabilidad. Cuatro, ineficientes. Aunque las tuvieras muy bien coordinadas, me atrevería a decir que me costaría pensar que lo habéis hecho también como para ser eficientes del todo. ¿vale? Por lo tanto, múltiples bases de datos, es un ejemplo clarísimo de ineficiencia. Duplicidad de la información. Hola, que Pilar Vidal ha cambiado la dirección de correo. Vale, ya la cambio yo. ¿En cuántos otros sitios más está Pilar Vidal? Pues eso. Hola, que tenemos los inscritos. ¿Quién se queda a comedor? Pues yo tengo la lista de los que se quedan a comedor de mi, de mi servicio. Ya. ¿Y tú? ¿Quién eres yo? La coordinadora del comedor. Pásamelos y yo, tiqui, tiquitic, tiquitic, y ella, tiquitic, tiquitic, tiquitic, hacerme la lista de los que se quedan al comedor. Oye, y cada día, por supuesto, me pasas un correo si alguien no se queda. Tiquitic, tiquitic, tiquitic, te escribo el correo y tú, tiquitic, tiquitic, tiquitic, en el este lo pones para pasárselo a la persona que en la cocina tiene que preocuparse de tal. Ineficientes. Duplicar información, ineficiencia. Múltiples bases de datos, ineficiencia. Motivado por ciclo de gestión. Indefinición de las métricas para el análisis y la explotación. Hola. Soy psicóloga. Hablo siempre en femenino, no porque siempre que es bastante habitual que el perfil que tengáis es femenino, ¿eh? porque intento hablar de personas. Siempre, siempre. Hola, soy la psicóloga. A mí, dadme un espacio de texto no menos extensión que el Quijote aproximadamente para poder redactar. Maravilloso. Redacta. ¿A quién le va a servir eso? A ti. Lourdes, psicóloga de Astus. A ella. A nadie más. Categorizad categorizar, los objetivos no se escriben, luego si quieres se escribe pero lo primero es se categorizan, ¿de qué tipo? ¿con qué prioridad? ¿en qué fecha de inicio? ¿en qué fecha de final estimada? y además en qué estado nivel de cumplimiento estamos, con eso yo podré hacer métricas, con eso yo podré sacar informes, con eso yo podré filtrar, con todo lo que escriba Lourdes en un espacio en blanco tamaño del Quijote, somos un sector con una barbaridad, con una barbaridad de escritoras frustradas de personas que necesitamos redactar, porque trabajamos con personas y hay matices que no nos los da un desplegable. Necesitamos el campo de script, sí, pero necesitamos también imponernos métricas, porque si no pongo métricas, luego trabajar con eso para obtener memorias, informes, evolución, tendencias, análisis, reflexión, no lo vamos a conseguir. ¿vale? ¿Alguna reflexión sobre el ciclo de vida de los datos? ¿Alguien que crea que en su organización no tiene ineficiencias en este ámbito? Lo digo por expulsarlo de la sala. Así con amenazas no voy a llegar a ningún sitio, ¿verdad? Bien. Venga, ¿alguna reflexión que tengáis así sobre el tema de la gestión del día a día de la información? ¿No? Perfecto. Voy avanzando. Venga, acabo con estos tres, que vamos a ir muy rápido en estos. ¿Procesos no definidos o mal definidos? Aquí no os voy a dar casi espacio ni al hablar, porque al final es una ISO, ¿no? En los procesos de calidad preciosos que buscan un, un sello y un cuadro colgado ahí detrás, enorme, pero que no reflejan la realidad. Eso es un foco de ineficiencia. Presénteme usted su ISO. Aquí la tiene. ¿Usted trabaja como pone esto? No. Pues ya está, olvídese. Ya está. ¿Vale? Siguiente. ¿Procesos que no están definidos, pero están asociados a las decisiones de María? Eso es ineficiencia. ¿No? Lo que decía María al final, el proceso no está definido, pero ella se ha buscado la manera de resolverlo y de hacerlo mejor. Fuente de ineficiencia. ¿Procesos mal definidos? Múltiples opciones, huecos no cubiertos, esta parte no sé quién la hace, esto puedo ir por aquí, o puedo ir por allí… Procesos que no cubren las fases externalizadas. Este proceso acaba hasta que derivo a la persona. Ya. Y después… ¿no? Procesos tienen que ser completos. Si yo derivo una persona o el proceso acaba allí, y dices, nosotros una vez derivamos la persona, la decisión de esta organización es no seguirla o el proceso dice y se genera una llamada dentro de un mes para hacer un seguimiento de esa persona. ¿no? A veces los procesos son resolver nuestro día a día, nuestro, pero no hacer seguimiento de lo que está externo. ¿Vale? Insisto que esto… Mmm, no, no tiene mucho más mérito allá que es que documentad los procesos que tengamos en la organización. Soluciones TIC no adecuadas. En este, vamos, iba a decir por encima de mi cadáver, ¿no? que quedaba muy feo, ¿eh? pero al final reflexiones. Iniciativas individuales y no corporativas. No hay un plan. ¿Vale? Al final aquí es, mmm, María ha tomado una decisión, pero la organización, ASMISAF, no tiene un plan de tecnología de implantación de soluciones. Libretas y aplicaciones de notas, textos libres en aplicaciones, todo lo que os decía, documento, documento, documento, escribo, tengo una libreta, tengo un iPad, tengo, soy súper techie, tengo un iPad de estos que transforma la letra, vale ya, pero esto dónde va a parar, ¿vale? Pues todo lo que sea personal no es, no es operativo. Aplicaciones en local y no en la nube, huid como alma que lleva el diablo de las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestro ordenador, nube, nube, nube, acceso. Aplicaciones que son en manga, manta corta. Resuelvo esto y me destapo los pies. Me tapo los pies y me destapo la cabeza. Puede ser que María, resolviendo su problema, haya creado un problema más grande al que reciba el resultado del suyo. ¿vale? Accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones. Tenemos los perfiles que tenemos y pueden ser aplicaciones que no sean usables, que sean potentísimas, pero que no sean amigables para las personas que lo utilizan, no estén preparadas para las personas que las utilizan. Y finalmente, que no exista un responsable en este ámbito. Todo esto tiene que ver con las tecnologías. Todo esto tiene que ver con las TICs. ¿Sí? Y la última, otros núcleos de ineficiencia, que tengáis múltiples sedes. Es tan difícil que teniendo múltiples sedes no seamos ineficientes de alguna manera, aunque solo sea llevándonos el correo de uno a otro. Instalaciones que no favorecen la productividad, recorridos físicos. Estamos en un bloque, tenemos tres salas, pero en tres plantas diferentes. Cada vez que queremos hacer llegar algo a alguien, tenemos que subir o bajar tres plantas. Bueno, pues eso genera ineficiencias. Horarios disjuntos en equipos. Aquello tan maravilloso de tenemos un entorno residencial, tenemos eh, educadores y educadoras en tres turnos, pero cada uno en tres turnos, y nadie se ha preocupado de darles espacios comunes, ¿vale? Pues yo no me quedo una hora más de mi turno para juntarme con el del siguiente turno que a su vez para juntarse con el otro. Entonces, los horarios disjuntos, personas que por una reducción de jornada, yo trabajo mañana y tú por la tarde, yo trabajo en un turno y tú en el otro, y trabajo además en sitios diferentes, son generadores de ineficiencias. El idioma. Vaya tontería, ¿no? Sí, hasta que tienes delegación en el País Vasco, o tienes el País Vasco, Cataluña, Madrid, o tienes Extremadura, Andalucía y Galicia, y resulta que las aplicaciones son en dos idiomas, que los documentos que te pide la Junta no son los mismos que, que te piden aquí, que las convocatorias están en varios idiomas, y tú eres la que está en Almendralejo gestionando las convocatorias, y te vuelves loca, ¿vale? Dispersión geográfica, justo iba de aquí, dificultades de conectividad, estoy con una entidad del País Vasco montando algo que me han dicho, vamos a empezar por la atención ambulatoria porque la residencia la tenemos en un caserío maravilloso que todavía vamos con el 4G, o sea que todavía no llega la fibra, entonces no montemos aplicaciones. Bueno, pues Esta podría ser una, materiales técnicos obsoletos, tuvimos el primer ordenador que se puso en la provincia de Jaén, la primera serie de ordenadores tal la tuvimos nosotros, bien, pero son los mismos que tenemos, pues ahí vamos un poquito peor. ¿Vale? es decir, que tengamos obsolescencia a nivel tecnológico, ¿no? pues eso también podría llegar a ser. Os pediría, os pediría que dedicáramos 10 minutitos a que ordenaseis A, B, C, D, E, F, G, en función de cómo, de fácil o difícil, creéis que resolver estos problemas. Imaginaros que vuestra organización tiene todos estos problemas. Es posible que a mayor o menor medida en todos tengas algo. En la tarea 2 lo que os he pedido es ordenadlos en cuáles están afectando más a vuestra organización o no. ¿eh? Pero aquí imaginaos que los tenéis todos. ¿Qué problemas creéis que podemos resolver mejor? ¿Cuáles son más difíciles de resolver y menos difíciles? Poned arriba del todo los más difíciles. Si creéis que el tema del organigrama, ¿no? como decía Aitor, mira Pedro, yo creo que el tema de los organigramas habrá que resolver otras cosas, pero el del organigrama nada que hacer. Pues empezáis por el C, ¿vale? La idea es que quedara algo así como A, C, D, B, esta es aleatoria, ¿eh? me la he inventado, ¿eh? Va, y la escribís en el chat, que lo tenemos por aquí, Ay, menos, menos mal que estáis ahí para responderme, para responder lo que yo no respondo, ¿eh? ¿vale? Dejo aquí el chat, que así lo tenéis visible también, Va, dedicarle con calma. Es a nivel personal, ¿eh? bueno, personal, las que estáis juntas las dos, podéis escribir dos, dos, ¿vale? Pero echarle un vistazo, porque vamos a entrar precisamente a eso, y ¿eh? ahora vamos a hacer un repaso rapidito de posibles soluciones, de recomendaciones, etcétera, para estos ámbitos. Pero va, pensad que tenéis todos estos problemas, pensar que en vuestra organización podéis pensarlo con papel y lápiz primero, ¿eh? o ir escribiendo hasta que... Vale, podéis ir pensando... El perfil de los usuarios externos, de las familias, dónde lo pondrían en el nivel de qué puedo resolver, qué puedo hacer por resolver la ineficiencia que me provoca eso, la que me provoca a mis usuarios internos. Yo, mientras voy haciendo entrar a gente que estaba por aquí. Ya me perdonaréis ¿eh? los que vais entrando, pero mientras estoy, me, me cuesta ir viendo participantes que entran. Vale. Ya tenemos a estas personas. Venga, ir pensando un poquito. ¿Cuáles de estos elementos? Venga, Aitor ahí, ya A, B, G, F, D, E, Para que os hagáis una idea, Aitor dice que el más difícil de resolver serían el de los perfiles usuarios, el externo y el interno. Eh, que después los elementos físicos o técnicos, que después que las, tener las soluciones digno adecuadas y después el D, el E y el C. Gestionar el ciclo de vida, el, el E, procesos no definidos y cree que el C, eso sí que lo podemos modificar, lo podemos transformar. Más sencillo, no he dicho que sea fácil, he dicho que como hay que ordenarlos, ¿no? luego la distancia que hay sea de muchísimo a poquísimo o tal, pero venga, por ahí. Mira, F... Por aquí, eh, Jesús lo que dice es que lo más difícil de resolver son las deficiencias a nivel TIC. Gracias Jesús, al menos le das una cierta importancia a lo que vamos a hablar, lo que queda del día y la, y la próxima, ya verás. Pilar le pone barritas, ya tenemos al perfil técnico del, del, del grupo, le pone barritas para que lo separemos bien, que es más fácil de entender. Gracias Pilar. Venga, y otros empezáis por la D. Nuria dice que empieza por la D, que la más difícil es gestionar el ciclo de vida de los datos por ahí también alguna g, alguna d. Iba a montar un mentímetro o algo para que los fuerais ordenando así en mentímetro y tal, ¿eh? que era un poco, un poco guay, pero porque sería maravilloso ver que podíais hacer 45, las combinaciones que hay de todas entre todas es, hay 7, 7 factoriales, ¿eh? 7 por 6, por 5, por 4, por 3, o sea, hay un montón de combinaciones. Pero estoy convencido que no vais a repetir ninguna, lo cual es maravilloso en sí mismo. Venga, por ahí Pilar dice que empieza por el E, que la más difícil es que los procesos no estén bien definidos. Dice que la más fácil de resolver es la C. Ainhoa dice que el más difícil es gestionar el ciclo de vida de los datos y también que la C es la última. ¡Qué guay! eh. Unas cuantas que ya ponéis que es, que es fácil cambiar organigramas. O sois todos jefes o tenéis una confianza en vosotros mismos espectacular. Ya me parece bien. Ya me parece bien. Venga, más. Más por ahí. No es necesario que votéis todas, obviamente no hay ninguna obligación de votar, ¿eh? pero creo que es interesante la, la, la reflexión. ¿Cómo de difícil o de fácil sería resolver las problemáticas si en vuestra organización tuvierais afectaciones de todo este estilo? Asmisaf nos dicen, Lorena ha dicho que la A es la más difícil, eh, Asmisaf también nos dice que la A, Marina también que la A, hay unas cuantas, la A la estáis poniendo más o menos al principio y algunas que dice que, que es la más fácil. Yo no es por crear conflictos, ¿eh? pero hay dos de Asmisaf que una han puesto el, la, el, los usuarios externos la primera y otros la última espero que esto no cree divorcios dentro de las organizaciones, sabría muy mal hasta incluso es relevante, hasta incluso es relevante eso de, de hecho por eso os proponíamos de tarea ¿no? que como organización penséis un poco qué impacto tiene en vosotras eh, y es posible que si yo fuera de administración, mi impacto fuera diferente si yo hago atención directa, que sería diferente si hago comunicación, que sería diferente si soy gerente. ¿no? A lo mejor si soy gerente, el impacto para mí del usuario externo es muy bajo, como si estoy en el equipo directo. bueno Ese tipo de, de, de reflexiones también nos las tendríamos que hacer. Venga, va, un par de minutitos más. Isa nos dice, África, que antes la he puesto como ejemplo de egoísta y avariciosa con los datos. Nos dice que lo más difícil cambiar el perfil de usuario interno y lo más sencillo la solución es TIC. África siempre en mi equipo. Eh, nos dice por ahí Isa que complicado los organigramas disfuncionales y que lo más sencillo el perfil de usuario interno. Venga, va un minutito más. Ah, perdón, lo hemos hecho al revés. Ahora no me sirve. Asmisaf no me sirve ahora para evitar el divorcio Corregir ahí, decir, no, me he equivocado y tal. No es que nos habíamos confundido, lo habíamos interpretado al revés. ¿eh? Nada, nada. <risas> Disculpad. No os lo creéis ni vosotros, pero vamos bien, ahí cada cual. Con... Mira María, se está Vamos, María, otra que se lo cree, ¿sabes? Mírala. María se la acaba de creer del todo. Nada, no os preocupéis. Si a mí lo importante, os puedo, ya lo habéis visto, para mí lo importante no es tanto el resultado, no. sino esta reflexión que creo que tiene que llevar. ¿vale? Si alguien más quiere ir votando, pues lo pueden poner por ahí. Begoña ha hecho una reflexión, ha esperado al final, ha dicho a ver qué vota el resto. Yo voto como la gente y así. No no, no, no destaco. Pues Gracias, Begoña. Begoña dice que lo más difícil es gestionar el ciclo de vida de los datos, eh, la solución es TIC y lo más fácil cambiar elementos físicos o técnicos. Eh, y la C, organigramas disfuncionales. Insisto que mis únicas reflexiones en este pequeño ejercicio son, uno, hacerlas conjuntamente, ¿no? hacer algo compartido, ponerlo ahí para que veáis, la diversidad y disparidad, tampoco pretendo que en dos minutos de análisis sea, pero sobre todo mi reflexión es, es imprescindible que las organizaciones valoréis de vuestra situación particular, que no hay consultor en el mundo que conozca mejor que vosotras, ¿qué está impactando? ¿Cuáles son los elementos claves de mi ineficiencia? Hay entidades aquí que tienen una media de edad de las profesionales de 36 años. Hay entidades aquí que tienen una media de edad de las profesionales de 58. Hay entidades aquí que nacieron hace cuatro días y con las herramientas de soporte de hace cuatro días. Hay entidades aquí que llevan 40 años. Y que tienen todavía en el patronato el 80% de la gente que hace 40 años decía esto hay que hacerlo así. ¿Vale? Hay entidades aquí con un perfil, con un tipo de servicio que hacen que el perfil la relación con las familias sea muchísimo más dinámica, más ágil. Y hay entidades aquí que por el tipo de servicio la vinculación con las familias es mucho más puntual. Hay entidades aquí que están en siete sitios y hay entidades que están en uno. Hay entidades que tienen conexión a internet y entidades que no tienen conexión a internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mi propuesta, ni bien, ni mal, ni regular, es esta. Para mí, para mí, el elemento más difícil de gestionar es el del perfil de usuario externo. Insisto, Pedro Álvarez, o sea, lo pongo en grande porque ya que he hecho yo el PowerPoint, lo pongo en grande, pero no es ni mejor, ni peor, ni regular. Es más, es más, tras una reflexión por vuestra parte, será siempre más creíble lo vuestro que lo mío. Pero Pedro Álvarez, si del conocimiento que pueda tener yo del sector y del mundo de la tecnología, tuviera que ordenar, diría que para mí la cuestión más difícil de cambiar es el perfil del usuario externo. Seguramente es en el que más esfuerzos debemos poner en adaptar y en poner las herramientas más fáciles. O sea, eso no significa obviar, no, no puedo hacer nada, lo dejo, no, no, no, no, no, no. No es obviar su participación, es facilitarla, pero creo que es muy difícil cambiar el perfil. El perfil es el que es. Igual que a tus padres no los eliges y a tus amigos puedes, ¿no? esa frase un poco así que tiene mil matices, pues esto pasa un poco lo mismo. Las familias, el entorno con el que trabajas, no lo eliges. Lo puedes reconducir, lo puedes gestionar. ¿vale? Para mí es muy difícil que podamos intervenir en mejorar la ineficiencia respecto al perfil que tienen. El segundo, para mí difícil de gestionar, son los elementos físicos o técnicos. Si yo tengo una piscina en la otra punta de la provincia, si al final me han cedido dos espacios en, en un centro del ayuntamiento, si al final yo tengo tres centros y, la, y el centro residencial está aquí y el centro especial de empleo está aquí y el otro está aquí y el otro está allí, pues, pues chicos, y si tenemos dificultades técnicas porque estamos en una sala de 22 metros cuadrados, pues esto es cuestión de dinero. Pero insisto, creo que a nivel de la ineficiencia que nos provoca el sitio donde trabajamos, Igual que las que trabajáis en casa, pues oye, el que tiene una zonita para hacer de despacho maravilloso, el que está en la cocina y tiene que apartarlo del desayuno para ponerse a trabajar, pues esa ineficiencia no es fácil de resolver. ¿vale? La sí, tercera, el perfil de usuario ¿vale? porque bien. es un... Espera sí. que... Alguien ya... ¡Qué rápido! O sea, alguien ha muteado a Fran. O sea, lo ha hecho él. ¿Vale? El tercero, perfil de usuario interno. Para mí es complicado, es difícil habitualmente poder modificar el perfil del usuario interno. ¿Vale? Y, y lo digo porque sí que podemos dar formación y sí que podemos dar... tal, ¿no? Pero hablábamos del perfil, ¿eh? no de ni los procesos ni los organigrama ni tal. Hablamos del perfil. Bueno, yo creo personalmente que el perfil de las personas tiene su... Bueno, ya está tiene su dificultad eh, de modificar y lo pondría en tercer lugar. En cuarto lugar, la gestión del ciclo de vida de los datos. Es que es cuestión de ponerse a revisarlo. Es cuestión de ponerse a revisar de por qué África tiene un Excel con sus cosas y no lo ponemos en el mismo sitio. O al menos que haya un proceso que cuando África cambie el correo electrónico de una de sus socias le llegue a no sé quién. ¿No? Bueno, pues yo creo que eh, adecuar el proceso, la gestión de ciclo de vida de los datos es algo más fácil. Sigue siendo complicado, pero algo más fácil que cambiar el perfil del usuario. Los organigramas estoy con vosotros. Yo lo he puesto en que es algo que... Joder, pues es que nadie nos obligó a tener este organigrama. ¿No? Mm nos lo hemos dado nosotras, no hay ninguna ley que diga que el organigrama tiene que ser esto, otra cosa es que la ley diga que tengo que tener un secretario y un presidente en el patronato, lo que tú me pidas pero el cómo nos organizamos no nos lo ha obligado nadie entonces debe ser fácil y seguramente no requiere una inversión enorme, ahora ni siquiera nos hacemos las tarjetitas de visita con el, con el cargo, con lo cual ya si no tenemos ese gasto, ni cambiamos papeles con membrete, ya sin eso entonces creo que es algo más sencillo eh, en las organizaciones gestionar organigramas Creo que es más sencillo que definir adecuadamente los procesos que no lo están. ¿Vale? Para mí, definir procesos es más sencillo que modificar organigramas. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser que solo afecte a María y a Eva y a Lourdes. O el proceso puede ser que solo sea a Inoa y a Aitor. Y yo, los que tengamos que revisar ese proceso. Es decir, los procesos son más acotados y tienen menos impacto que un cambio de organigrama. Un cambio de organigrama implica, no, yo creo que lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Y la última, y os puedo prometer y prometo que no lo hago por el objetivo ni porque estamos hablando de transformación digital ni por nada por el estilo la cuestión más sencilla de modificar para resolver ineficiencias es tener las soluciones tecnológicas adecuadas y espero en lo que queda de esta sesión y principios de la y toda la que viene, demostraros que es así. Creo firmemente que adaptar las herramientas las herramientas tecnológicas, las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudará enormemente porque además soy un convencido de que nos ayudará a resolver casi todas las otras. Nos facilitará la relación con el usuario externo, la eficiencia del interno, posiblemente no los elementos físicos o técnicos ahí eh, va a ser complicado ¿no? por mucha tecnología que le pongamos si, si físicamente es lo que es, es lo que es evidentemente la tecnología va a gestionar el ciclo de vida de los datos no va a hacer mucho sobre los organigramas, no va a hacer mucho sobre los organigramas, pero va a hacer muchísimo sobre los procesos. Creo que esta no es la buena, no es la correcta, no es la que os encaja cada una de vosotras, pero sí, a mi entender, en una visión global del, del proceso, creo que de más a menos difícil, la menos difícil de modificar es la tecnología que le pongamos aquí. Venga, y vamos a dar un repasito rápido. La primera. No habrá gestión de la ineficiencia sin la implicación de cada una de las personas. Si no ayudáis a detectar y denunciar y diagnosticar y proponer y resolver, vuestra organización no va a ser eficiente. Lo he puesto como ejemplo en el inicio y lo vuelvo a recalcar ahora y sigue estando aquí. No hay solución más buena, mejor, más perfecta que vosotras mismas dentro de vuestra organización. Detectad vuestra ineficiencia y publicarla, denunciarla. No os quedéis con resolverla, denunciarla, ponerla sobre la mesa, hacer un mapa de esa ineficiencia. ¿vale? Este es el caso que tenéis para la próxima sesión, es coger este mismo esquema, que así os ha servido para ir, ¿no? ir viendo ir, ir trabajando. ¿Cómo afecta a vuestra organización? Mira, Pedro, dirás lo que sea, pero para nosotros es un elemento enorme de ineficiencia la relación que tenemos con el perfil externo. Una brutalidad, no te imaginas. No te imaginas, esto es una jungla que cada uno viene, pide, hace y deshace. Bueno, pues chicas, estará arriba del todo de la dificultad de lo que sea. No. Lo que estamos viendo es el impacto. Venga, vamos a resolver ineficiencias. Eh, existen eh, millones o sea, si ponéis en Google ineficiencia, organización del trabajo, millones de páginas que os indican cosas. Dijimos el primer día que esto es un elemento transversal, que esto es un elemento que podría servir para nuestro sector y para cualquier otro. ¿vale? En todo caso, sí que creo que valía la pena poner algunos recursos muy, muy rápidos, muy fáciles, para que, bueno, pues cosas que os pueden servir para gestionar la ineficiencia, ¿no? para resolverla una vez, detect una vez detectada, eh, insisto. Eh, aquí hay una, una gráfica que tiene que ver... Tiene que ver con los esfuerzos, es un tema muy de coaching y tal, ¿no? que, que encontré hace mucho tiempo y corre por ahí, por, por, por Twitter, por LinkedIn, eh, que es una formulita matemática muy chorras, que, dices que si el 1 lo elevas a 365, es decir, que si no haces ningún esfuerzo adicional durante todo el año, el resultado es 1, si haces un esfuerzo de 1,01, o sea, si te esfuerzas un 1% cada día del año, el resultado es 37,7. Nada, fórmula matemática, coach, consultores de estos de americana y corbata, super guays, que los ponen con una pantalla muy grande y hacen una sesión, pero que para la ineficiencia creo que sirve. Si yo consiguiera resolver cada día un minutito de mi ineficiencia, al final, si tengo 200 jornadas de trabajo, son 200 minutos que he ganado. Un minuto, un minuto de ineficiencia en 200 jornadas, tres horas y pico de trabajo. Al coste jornada de cada una de las 50 personas que trabajan en mi organización, 3 por 5, 175 horas, hombre, 175 horas de trabajo, podemos hacer mucho trabajito aquí. Yo estoy hablando de un minuto al día, ¿vale? Esa reflexión es la de que resolver pequeñas ineficiencias, si se repiten a lo largo del día, tiene premio, ¿vale? Vamos a hablar de las TIC y la parte final de esta, de esta presentación y toda la que viene, las dos horas del próximo día, Vamos a hablar de herramientas, de herramientas y vamos a ponerle nombres y apellidos y a estructurarlas, ya categorizarlas, ya proponeros y os daré mi opinión y os diré cómo habría que ir y si código abierto y si en la nube y si no sé qué, no sé cuánto. Pero, pero me ha parecido interesante dedicarle nada, diez minutitos a una serie de recursos. Estuve pateándome un poquito de recursos que ya tenía y recursos que, que he encontrado por ahí de gente que, bueno, pues que por Twitter, por LinkedIn, por redes sociales, por su blog, por su tal, pues proponen maneras de trabajar. Este tal Jasper Pollack es un consultor de estos de corbata, no se le ve la corbata, es un tío de los que lleva corbata. Si fuera moderno, no llevaría corbata, pero llevaría esa camisa igual, con cuello de corbata. Que dice que gestiona un problema, gestiona una ineficiencia. ¿Cómo hay que gestionar un problema? Y da siete pasos. Y los he puesto porque los hace de manera muy, muy chorras, muy absurdas, pero que creo que os pueden ayudar. Aquellas personas que lideráis los procesos, sean liderar desde la gerencia, liderar el proceso porque es mi ámbito de trabajo, aunque sea yo conmigo misma. ¿eh? Nos dice, primero... Pásate todo el tiempo que necesites para definir el problema. No solucionéis un problema el primer día que lo detectáis. No puede ser una buena solución. No respondáis a, a la de tengo un problema con tengo una solución. No funciona. Porque si funcionara os deberían echar, os deberíais ir. Si tenías una solución, que en el minuto sabes las si tenías un problema y sabes al minuto la solución, te tendrías que haber ido. Por incapaz, por poco profesional. Por, por, por, por pasotismo, por lo que quieras. No, ahora en serio, ¿eh? Este señor dice, y estoy absolutamente de acuerdo, si no nos lo hubiera puesto por aquí, tómate tu tiempo, sé específico, define qué será resolverlo. ¿Será suficiente con el 80-20? Si resuelvo el 80% de la ineficiencia, ¿se considera un éxito o hay que resolverla toda? ¿Vale? Define límites y restricciones. Ojo, ¿no? Lo de la falleda. Si pongo una, si pongo una, una máquina, resolver la ineficiencia? Sí, pero hay un límite. Hay 10 personas que tienen que seguir trabajando aquí en esta línea. Ah, bueno, pues ya está, ya está. Con tener claro el límite ya me sirve, ¿vale? Segundo paso, desglosa el problema en procesitos, en trozos. En trozos, trocea el problema. Es que tenemos un problema en la entrada, en la acogida de nuevos usuarios, de nuevas usuarias al proyecto. No se tiene un problema de ineficiencia en la acogida. Se define un problema global y se trocea. ¿Qué lo tengo? En la derivación... ¿Lo tengo en las entrevistas? ¿Lo tengo en la valoración? ¿Lo tengo en los objetivos? ¿Lo tengo en el alta, en los servicios que puedo proporcionar? No. ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues troceadlo, hacer trozos, buscar causas y luego separar las que ya conoces y los espacios que no tienes dominado. Oye, lo de la derivación no tiene que ser de otra manera. Me los derivan de servicios de salud, me lo derivan de servicios sociales, me lo derivan desde otra organización, me los derivan... Pues ya está, me los derivan y es así, no puede ser de otra manera. Bueno, pues cosas conocidas, cosas por desconocer. ¿Vale? Troceadlas. A partir de aquí coge esos espacios y busca soluciones y planteate preguntas. Y si mi problema está en el tema de las encuestas, de las entrevistas, de las reuniones, de las valoraciones, de las escalas que yo les haga pasar a las personas usuarias, de la... Pues sentémonos y pongámonos cuestiones. ¿Esto tiene que ser así? ¿Esto puede ser de otra manera? ¿Esto hay alguien que lo está haciendo de manera diferente? ¿Esto hay alguna solución ya que permita resolverlo? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Plantearos, plantearos, plantearos. ¿vale? Ya tengo el proyecto bien identificado. Lo tengo troceado. y he cogido los espacios y los he completado. Prioriza. Prioriza. Focalízate. Si ahora os dedicáis a sacar las ineficiencias que tienen vuestras organizaciones, os da por pasaros un mes de julio aburridísimo sacando ineficiencias. Pero luego te sale una lista de 143, una debajo de la otra. ¿Qué hacemos? ¿Orden alfabético? ¿Las que afectan al jefe? las que afectan a las familias, las que nos cuestan menos dinero, no lo sé, pero en todo caso priorizad. Y este hombre plantea impacto potencial y capacidad de influir. En cualquier problema puedes tener la medición de qué impacto supondría, imaginar poner un canal de comunicación con las familias, con las 400 familias con las que me relaciono, respecto a ponerle a la persona de administración una aplicación que le resuelve aquello del 182 que decíamos. ¿Impacto? Evidentísimo. ¿Capacidad de influencia? ¡Ay, chicotets! ¿Qué capacidad tengo de ponerle a 400 familias una misma herramienta de comunicación que me la acepten, que la aprendan y que la usen? Pues la justa. Buscad aquellos entornos donde tengáis la máxima capacidad de influencia y la máxima capacidad de, y el máximo potencial. Ya está, ir ahí. Y luego pensar en cositas como los quick wins. Quick wins son aquellas cositas que me cuestan muy poco hacer y resulta que afectan a mucha gente. ¿Vale? Si en lugar de dar un papelote cuando bajo del, auto, del autobús resulta que consigo el WhatsApp de todo el mundo, pongo a todo el mundo con WhatsApp y si se lo envío por ahí, pues a lo mejor me ha costado muy poquito hacerlo. Me faltaban aquellas cinco personas que no tenían WhatsApp, hemos conseguido que lo tengan. Me he sentado una tarde con ellos, les he ayudado, los he puesto en el grupo, les he dicho cómo se hace. He ganado una vida. Quick wins. Solo he afectado cinco familias. Pero ya tengo unas cinco familias, tengo a todas con ese impacto. ¿Sí? Venga. Planifica, identifica los métodos, líneas. Esto ya os lo miraréis. ¿eh? Analiza, prueba, valida, mide, etc. Aquí, esta parte ya tiene muchísima lógica. ¿eh? Los elementos claves son pierde el tiempo pensando, trocéalo, busca los huecos y trata de rellenarlos y a partir de ahí prioriza. El resto es Identifica, establece, piensa quién podría ayudarte, resultado, qué recomendarías hacer, bla, bla, bla, bla, bla. Y finalmente, véndelo. Y finalmente, véndelo. Explica a tu organización qué has ganado con esto. Maribel y Elvira, un minuto al día. 200 minutos al año. 400 minutos entre las dos. Tiempo para hacer siete Cuantificad. ¿Alguien tiene que...? libro? Sí. lo puedo desactivar audio. Vale. Cuantificad, argumentad, recomendad. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer siete sesiones de acompañamiento más al mes de las que hacíamos. Ah, bueno, si me lo dices así, te lo digo así. Porque si te digo que he conseguido mejorar un minuto de eficiencia de mi día, ¿alguien te va a mirar con cara de...? Muy bien, ¿y cuánto tiempo has perdido tú en ahorrarte un minuto? Bueno, pues eso, vendedlo, ¿vale? Ya está. Para acabar, cuenta tu historia, explícala bien, eh, respalda con argumentos, datos, datos, datos, datos y datos, ¿vale? Este señor lo ha explicado una manera muy sencillita eh, Para aquel caso que habéis puesto muchas capas casi al principio de muy difícil de tal, hay un artículo... De este tal David Domínguez, como se os entrega esto, pongo los enlaces para que luego podáis ir buscarlo y leerlos. ¿eh? Pero David Domínguez ha hecho un artículo, es un tipo que trabaja en la Perata Tarrés, en la, en la universidad, de la parte de universidad de la Pera Tarrés, eh, bueno que ha hecho unos artículos muy chulos sobre el tema de que es un profesional digitalmente competente. ¿no? Y lo que explica es que vivimos en un entorno donde hay que ser competente sí o sí o sí, no es opcional. ¿vale? Y entonces lo que dice es que hay que analizar a cada persona y decir eh, que las cinco grandes ámbitos en los que tendréis que ser profesionalmente competentes son, uno, en diseñar, planificar e implementar, que quiere decir seleccionar, utilizar y evaluar las TICs. Dos, en organizar y gestionar espacios. Tres, en comunicación y colaboración, compartir contenidos, intercambiar conocimiento. Cuarto, en ética y civismo digital, ser conscientes de la seguridad, de la privacidad, de la intimidad, de la legalidad, etcétera, etcétera. Tanto vuestra como de las personas. Utilizar tecnologías pone en riesgo la intimidad de las personas usuarias, de las familias, incluso vuestra. ¿no? Digo en riesgo, entendedme, es ¿eh? riesgo digital, es ¿eh? riesgo en cuanto a la intimidad, la protección de datos. ¿vale? Y quinto, el desarrollo profesional. Tengo que ser consciente. De en mi profesión, en mi ámbito, cuáles son los retos de la tecnología. No podéis estar de espaldas a que ahora haya determinadas escalas que se le pasan a, a personas usuarias en, en vuestro ámbito, que ya son un enlace de una universidad de no sé dónde se registran allí y se procesan allí. No, es que yo sigo teniendo mi papelito, cuando hacemos las valoraciones tengo mi papelito con una serie de cuadrados y allí ponemos cruces. Bueno, pues las cosas se hacen de otra manera. ¿vale? Insisto, este enlace lo tendréis por ahí tendréis por ahí, espero que esté la traducción, si no me la podéis pedir, yo lo encontré en catalán, lo estoy buscando en castellano, si no me lo pedís yo os traduzco el documento y lo pongo aquí ¿eh? que, que hay herramientas maravillosas ya que traducen todos los documentos y cosas de este tipo venga, una par de reflexiones más eh, Vanessa Carabelli, ¿vale? una tipa que es LinkedIn Top Boys en no sé cuántos, total, que habla de gestionar el tiempo y habla de cinco elementos clave a la hora de gestionar vuestro tiempo, tener claros los objetivos, definir urgencia e importancia eh, tener en cuenta las fechas límite, asignar tiempos a cada tarea, asignar tiempo a la organización de las tareas, a pensar qué me toca hacer. Aquellos que no nos podemos dejar de trabajar sin dejar una lista en algún sitio que dice las cosas que me quedan pendientes, pues eso sois de los míos. Los que se van y es al día siguiente por la mañana a las 9 cuando intentan reflexionar sobre qué cosas tienen que hacer, pues sois de los otros, ¿no? El mundo se divide en dos. Yo no me puedo dejar de trabajar, no me puedo ir a comer sin dejar la lista de cositas. Que tengo que hacer después. Luego, por eso voy de papelotes por todo el mundo, ¿vale? Priorizar y dejaros espacio para priorizar. Y finalmente, planificar las reuniones con tiempo. Y luego habla de todo. Tiene también un par de artículos muy chulos sobre la gestión de las, de las reuniones, orden del día. No vayáis nunca a una reunión que no tenga orden del día. No vayáis nunca a una reunión que, es, que os pone que vais a acabar a la una y vuestra experiencia pasada es que acabó a la una y media. ¿Vale? Este de no vayáis nunca, es claro, depende de quién la organice, ya lo sé. Pero intentar ser conscientes en vuestra organización que el tiempo es importante. Que si yo convoco a Merichelle, a Lucía y a África y las convoca a una reunión en la que sé el inicio pero no es sé el fin, ninguna de las tres se puede planificar su agenda. Y si además, para más INRI, el primer 50% del orden del día es lo mismo que yo hablé ayer con Merichelle y estuvimos dos horas hablando. ¿Para qué tiene que venir Merici en los primeros tres cuartos de hora de la reunión? ¿Vale? Entonces, bueno, esta tipa también tiene, esta, esta Vanessa Carabelli, tiene por ahí una serie de, de artículos, por ahí por LinkedIn y tal, que es sobre la organización del tiempo interesante. Por eso os decía que os estaba dando pinceladas. Eh, ah, ladrones del tiempo. Este es eh, apasionante. ¿Vale? En ocasiones las horas de trabajo se nos quedan cortas, pero la realidad es que nos interrumpe una media de 56 veces cada día y el 80% de ellas se consideran triviales. Esto lo ha dicho una empresa que se dedica a hacer herramientas de gestión del tiempo. Igual se han exagerado un poquito, ¿vale? Cierro paréntesis. Pero es cierto que existen ladrones del tiempo. En la hora y media que lleváis conmigo, todas y cada una de vosotras posiblemente habéis recibido el impacto de algún ladrón del tiempo. ¿Por qué ha pasado por ahí? ¿Porque os han llamado por teléfono? ¿Porque el microondas ha sonado? ¿no? ¿Y lo que teníais al fuego hay que, ir a, hay que ir a no sé cuántos? ¿Porque hay una media emergencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solo estáis atendiendo, estáis así. Cuando estás con un documento, cuando estás redactando una intervención que acabas de hacer, cuando estás creando un artículo, bueno pues todo eso, ¿no? cuando estás pasando la cuota mensual, cuantifica el tiempo que estás perdiendo. Clarísimo, os lo dije desde el primer día insisto hoy. Cuantifica el tiempo que pierdes. Intenta pensar en el tiempo que pierdes. Dos, educa a tus ladrones del tiempo. Mejor una vez roja que muchas colorado. Lo siento, Lucía. No puedo entender que me envíes 17 consultas cada mañana. Sé que soy tu referente en el proyecto. Las acumulas, nos convocamos y si quieres que cada día de una a una y media pasemos ¿no? las 23 dudas que tienes, además yo estoy convencido que a lo largo de la mañana se te habrán aclarado 7 de ellas, no llegarán 23, llegarán 16… Lo hacemos. Si yo paro cada 32 minutos, cada 18 minutos, a que Lucía responda algo por mi sensación de que si no, no va a poder trabajar, Pedro ha avanzado bien poco. ¿Vale? Entonces, educa a tus ladrones del tiempo. Sea jefe, jefa, sea persona, compañero a tu mismo nivel organigrama, sea personas de tu equipo, sean familias. ¿Vale? Nosotros tenemos un foro de soporte. En un foro de soporte con Sinergia tenemos más de 200 personas usuarias del foro de soporte. Como todas tienen los correos, pues de pronto se saltan el foro de soporte y te envían un correo. Y tú les tienes que decir, vete por el foro, que ahí hay alguien que solo está dedicado a esto. Pero es que te envían el correo y te añaden un WhatsApp. Hola, te he enviado un correo. Mierda, ¿de verdad me tienes que enviar un WhatsApp para decirme te he enviado un correo para que yo te diga vete al foro? Y no hay día en que no haya el caso de, hola, os envío esto al foro. Te envío un correo para que sepas que te he enviado esto al foro por si me lo podéis responder rápido, pero para eso tengo un foro que se llama urgencias. Para eso tengo un foro que se llama urgencias. Cuando alguien pone algo en el foro de urgencias, entonces ahí estamos en el minuto. Entonces, educad a vuestra base social, educad a vuestro entorno. Los ladrones del tiempo son un foco de ineficiencia absoluto, absoluto. ¿Es este tal Jordi Alemán. Que pese a lo que os haya dicho Pedro durante las últimas tres horas y 44 minutos de, de sesiones, es decir, las dos anteriores y estas, transformar digital en una empresa no consiste en automatizar procesos o digitalizar tareas para mejorar la rentabilidad. Implica en utilizar tecnología para hacer más fácil la vida de las personas que interactúan con nosotros. Sin este propósito no lo podemos llamar transformación, sino especulación digital. Y entonces lo leí, me sentí... Eh, ¿Cómo se llama? No, no, no, no acusado, pero sí eh, interpelado. O oh, interpelado, qué bonito palabra. Me sentí interpelado. Llevamos dos horas, dos horas, y, cuarenta, tres horas y cuarenta y tres horas y 45 minutos hablando de eficiencia, de eficiencia, de eficiencia. Bueno, este señor dice que si solo vamos a la eficiencia somos especuladores digitales. Lo mismo que nos decía el señor de La Falleda, ¿eh? que no era un gurú como este que veis, americana y camisa, corbata, ¿no? con lo cual es coach. Business humanizer es este hombre. Me parece relevante la reflexión. ¿vale? Hay mil, mil maneras. He dicho, os he puesto tres: están ladrones del tiempo, lo de la tipa de organiza tu tiempo, lo del señor este que divide los procesos. Hay mil, mil. Coged el que mejor os sirva, coged el método que mejor os sirva para resolver las ineficiencias. Mil millones. Y además os puede servir de cualquier sector, de cualquier ámbito. Pero creo que es relevante dejar esto al final. No somos especuladores digitales. Por arreglarle la eficiencia a Maribel y Alvira, no podemos condicionar cómo de cómodo se sienten nuestras familias relacionándose con nuestra organización. No podemos condicionarlo. Transparencia 1 de esta segunda fase, de esta segunda sesión. Somos así y hay decisiones que van condicionadas porque somos así. Y por lo tanto, algunas de las decisiones que tengan lógica a términos de eficiencia... Mide, ahorra, ¿no? yo he sacado siete, siete sesiones de acompañamiento. Perfecto. Si la saco en base a poner una tecnología que me mejore ese minuto al día, a Maribel y Alvira, maravilloso. Si saco mis siete sesiones de seguimiento a base de hacer que las, que las familias no, me, no tengan un canal para comunicarme las cosas, porque antes se sentían muy cómodas porque había siempre, la directora del centro educativo siempre estaba a los diez minutos de abrir la puerta, siempre estaba allí. La directora del cole de Mis Peques estuvo durante toda, toda, toda la pandemia, un cuarto de hora, estando allí, detrás de una mampara, ¿no? En la entrada-salida del cole diciendo, si alguien tiene que venir a decirme algo, aquí estoy. Porque los chavales entraban por una puerta con 10 minutos de diferencia, las familias no se veían, los chavales no, luego algunos en, en online… Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Que la directora del colegio estuviera allí un cuarto de hora cada día, no. Pero no somos especuladores digitales, ¿vale? Somos personas que le facilitan la vida a la gente que trabaja con nosotros. Ya está, me parece una reflexión digna de hacerse y necesaria de hacerse. Ah, que os dije que dejábamos para el final lo medio divertido. Es posible que no exista una única solución técnica que resuelva todo. Seguramente no hay una sola es posible que alguna de las que utilizáis deba desaparecer para haceros eficientes. Os dije el primer día que tener más herramientas no significa ser más eficientes, en absoluto. ¿eh? De hecho, la herramienta que utiliza María, recordad que es suya, se la ha montado ella porque tiene un cuñado de un amigo de un primo que tal y ella es una experta en apps que resuelve tal. Esa, fuera. O la implantamos para toda la organización o la ponemos como parte de nuestro proceso o fuera. ¿vale? Y finalmente, es seguro que cada día, por mucho que yo os diga el próximo día 52 aplicaciones, cuando apretemos el botón de, ala, nos vamos, por fin ya, Pedro, ya no tenemos que aguantarlo más, hayan aparecido 10 aplicaciones más. Aplicaciones cada día, surgen cientos de aplicaciones, ¿vale? Pero vamos a estar ahí. Será importante diferenciar las problemáticas de personas, de tecnología, esta herramienta no me va bien, esta persona no sabe utilizarla o este proceso está mal descrito. Tendremos que ver las internas de las externas, las pequeñas y las grandes, medirlas, ¿vale? Todo esto. Pero sobre todo, la última línea, manual de procedimientos por favor, documentad. Documentad los procesos. Documentad lo que hagáis. Documentad cómo trabajáis, con qué aplicaciones trabajáis. Que cuando se incorpore una persona a la organización tenga una guía. Que cuando tengáis que mejorar un proceso, sea sobre un documento ya hecho. Que si se va María, no se pierda todo el conocimiento que podíamos haber tenido. Si se va o si cambia de lugar. ¿vale? Venga, detecta ineficiencias, describe la solución, optimiza Mide los impactos y ejecuta. No tiene más. ¿eh? Algunas de las transpas, ya comentamos en su momento, que las pongo para que luego la tengáis en vuestro eh, en, vuestra, en vuestra presentación, ¿eh? para que no tengáis que tomar notas aquí. Cosas de las que ya he dicho las tenemos perfectamente documentadas. ¿eh? Identifica ineficiencias, establece los tiempos, dinero, identifica los motivos, no confundas eh, correlación con causalidad. Es decir, esto pasa siempre, pero pasa por qué, ¿no? Si cada vez que alguien salta de un balcón se cae, Jolines, pues habrá una correlación entre que se abra la cabeza y salte del balcón, sí. Pero no siempre ocurre que algo que ocurre siempre esté siempre correlacionado con. ¿vale? La migración de las aves no siempre está correlacionada con que me salgan granitos. A lo mejor tiene que ver con la primavera, a lo mejor tiene que ver con, ¿no? por eso os digo, no confundáis. Diagnostica. Las soluciones, las herramientas, evalúa la capacidad de impactar en cada una de ellas, prioriza y planifica, no olvides los quick wins, de verdad me lo salto muy rápido porque son todas cosas que yo he ido diciendo, ¿eh? no, no porque me lo quiera acelerar y no, es, ¿eh? ya, ya contaba con pasarlo así, ¿eh? porque todos estos son elementos que ya os he ido diciendo y que creo que está interesante que estén aquí recopilados y resumidos y ¿eh? por no volver a leerlos. Favorece la base social, que sea multiplicador, la más afectada, al líder, que impacto de la eficiencia, que sean facilitadoras de otras, toma decisiones, incorpora tecnologías, forma a tu gente, toma medidas de gestión del tiempo, aísla a los ladrones digitales, aquellos que decíamos, y documenta, documenta, documenta, documenta, documenta. Bien. Es una obviedad, pero no podía evitarlo. Ya que vas a hacer un proceso de mejora de la eficiencia, haz que el proceso sea también eficiente. ¿Vale? Quedaría muy feo aquello de en casa el herrero cuchillo o cuchara, aquí no entraremos en una discusión que podría ser enorme, sobre si en casa el herrero cuchillo o cuchara de palo. ¿Vale? El refránero popular en este sentido nos tiene ahí en dudas desde pequeñitos. Si hacéis un proceso, hacedlo eficiente. No convirtáis el proceso de mejorar la eficiencia en vuestra entidad en un proceso en el que hay que hacer 10.217 reuniones, en las que empiezo por aquí y no acabo, en las que te interrumpo continuamente, en la que quiero que estés a mi disposición, en la que los documentos están en siete sitios diferentes. Intentad pensar como os gustaría que fuera el proceso global de la organización también en este. ¿vale? Es un absurdo si queréis, ¿no? porque tenemos los recursos que tenemos, pero hacedlo así. Venga, las soluciones de las que vamos a hablar. Os voy a poner herramientas, el próximo día, insisto, ¿eh? no menos de 40 o 50 herramientas os voy a proponer para que integréis en vuestras organizaciones o para que podáis valorar, para que podáis idear. ¿Qué nos permiten hacer? Gestionar información, aquello del maravilloso ciclo de vida de los datos, ¿no? Nos permitirán explotar la información, ejecutarla, sacar gráficos, sacar tablas, sacar eh, cuadros de mando, etcétera, etcétera. Nos permitirán gestionar los documentos, la información. pensar que estamos hablando de las TIC, tecnología de la información y, el, y la comunicación. ¿eh? No, no, no, no estoy hablando ahora de mejora de cómo cambiar el suelo de aquel centro que decíamos que está aislado en otro sitio. ¿eh? Gestionar tareas, gestionar equipos. El gran agujero que se ha creado con la... ¿no? el gran agujero que hemos intentado rellenar, que no sabemos si era con cemento, porland, si era con barro o si era con agua. El agujero que nos ha creado el teletrabajo, cómo nos coordinamos como equipos, también, gestión de tareas, gestión de equipos y finalmente la comunicación con el entorno. Estos cinco ámbitos, veis a la derecha que puede ser a nivel individual, yo puedo dar una herramienta que mejore la productividad de Lucía, porque resulta que es la persona de comunicación y le diría maravilloso una herramienta. Estoy todo el día con el puñetero copyright de las fotos. Pues hay una aplicación que se llama Dale E, Dalle E, que a partir de que tú pones el lenguaje natural, mira, aquí hay una foto de un bar con una pareja eh, por la noche frente, a la, frente al mar. Y te crea imágenes vía inteligencia artificial te crea las imágenes. Claro, no tienen copyright. Tú coges esa imagen y la utilizas para tu acción comunicación. Os acabo de poner un ejemplo chorras absurdo y que igual no sirve nunca. Pero si eso mejora la productividad de que Lucía no esté como loca buscando fotos adecuadas en tamaño, en dimensión, que no tengan derechos de que bla, que bloque, que blue, pues ahí estará. A nivel grupal, como equipo, entre grupos, a nivel de diversas áreas, a nivel de organización y multinivel, ¿vale? Tanto con federaciones como con familias como lo que sea, ¿vale? El próximo día empezaremos con unas cuantas de, va, vesme diciendo herramientas que utilizáis, venga, va, y pondremos así muy a bote pronto, ¿eh? Por si, lo digo por si no sabéis alguna, que, que empecéis a decir, es que no sé cómo era, tenemos un CRM, pero ahora no me acuerdo cuál es. Hombre, pregunta, que tienes una semanita, pregunta cuál es. ¿vale? E iremos poniendo aquí qué herramientas tenéis, qué herramientas estáis utilizando. Pero a lo que vamos a ponernos es, si alguno no ha entrado todavía o no la conoce, hay una página que se llama recursos3s.org. La página de recursos3s.org, así es, ¿eh? recursos3s como de tercer sector, el 3 con número. Es una página que tiene ahora mismo, si no recuerdo mal, mira, esperadme, voy a, voy a abrirla un momentito y la traigo para aquí. Pues sí, Recursos 3S tiene ahora mismo 352 aplicaciones. 352 aplicaciones. Todas ellas cumplen que son gratuitas. O, son, o tienen un, una tarifa especial para entidades no lucrativas o son de código abierto o son específicas para nuestro sector. El día que alguien nos diga no hay tecnologías, por favor, solo que entren en la portada y se vayan. Nuestro problema nunca va a ser de que no haya tecnología suficiente. Puede ser que no haya la adecuada en concreto para una casuística que ya lo veremos. ¿vale? Y fijaros que aquí tenemos soluciones para relación con la base social. Para gestionar la entidad, navegadores, ofimática, recursos humanos, automatización de procesos y herramientas globales CRM RT. ¿Vale? Es decir, lo que vamos a hacer es entrar en esta aplicación y tratar de recomendaros cuáles de ellas pueden ser las más adecuadas. Vuestras organizaciones tienen habitualmente un déficit de tecnología, sí, pero también tienen un déficit de estrategia en la implantación de la tecnología. Y ese es casi más peligroso. Intentaremos el próximo día, la primera media hora aproximadamente, dar una serie de criterios respecto a preguntas que os debéis hacer en vuestra organización antes de montar tecnología. No puede ser que María venga un día con una app y la montemos porque lo ha dicho María. ¿Qué dependencias nos crea? ¿Qué costes nos suponen? ¿Qué capacidad de personalizar tengo? ¿A futuro va a evolucionar conmigo? ¿Lo hace alguien más en el sector? ¿Me podía haber ahorrado esta aplicación? ¿Está en la nube? Bla, bla, bla. ¿Vale? Dedicaremos un ratito a pensar esta serie de, de cuestiones que nos tendríamos que hacer. Y luego, insisto, aquí solo he puesto las de productividad y trabajo en equipo. Solo para esas hay, pues mira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues tenemos aquí unas 30 aplicaciones para trabajo en equipo. ¿Y qué es mejor? ¿Asana o me voy al Somnubal o me sirve... Calendly o me sirve TeamFlow o me sirve el Teams o me sirve Doodle o me sirve el Mattermost o me sirve podéis imaginar que no vamos a entrar en 350 ni vamos, ni de broma, pero sí que os voy a intentar trasladar unas cuantas de estas, de estas soluciones, ¿vale? Eh, hablaré de CRMs. hablaré de que la solución ideal para una organización es montar una única aplicación que tenga una cobertura relevante sobre el que pero eso será justo al inicio del, del próximo día, ¿vale? Hablaremos de esto y será la sesión 3. Dejo de compartir, tenemos, va, cinco minutillos, seis minutillos para dudas, comentarios, matices, alguna idea, alguna petición, Se aceptan peticiones para el próximo día, si tenéis en mente eh, alguna aplicación. Venga, va, damos cinco minutillos. Comentarios, dudas, matices, ideas, preguntas… No, no. Bien, bien. Entonces está esperando a que el próximo día os dé la, ¿no? el mirlo blanco, ¿no? De, hola, mira, Pedro me ha dicho que monte esta herramienta, que a mí me va a ir bien. Olvidaos, no vengáis. Venga, va. ¿Quién tiene CRM en su organización? ¿Quién tiene una aplicación CRM? Venga, lanzo yo las preguntas. Vale, Marina, como levantes menos el dedo, hija, tengo que insinuar. Está como medio bostezando, medio de... A ver si no me ve. Marina, ¿qué tenéis? ¡Ay, no me sé el nombre! CRM, de Lotus Notes. Lotus Notes, de... perfecto. la parte. O sea, cogisteis la aplicación de correo o de... agenda y la uh -huh. estéis con la parte CRMD. De... Y venga, que no nos escucha nadie. Está grabando, pero esto no va a quedar así, <risa> aunque solo sea por la cara eh, que pongas. ¿Qué? Eh... la solución? Eh, es, eh, la, el CRM tiene unas ventajas muy buenas, eh, pero, pero bueno, no es base de datos. O sea, tiene, Es como una biblioteca que bien utilizada, está muy bien. El problema es, eh, según lo veo yo, que va un poco en la línea de lo que has dicho, que cómo implantamos las herramientas. En un CRM creo que antes de implantarlo tendríamos que tener claro cómo se, cómo se organiza, qué criterios de archivo, qué identificación y tal, porque luego se puede convertir en una, una tela de araña que no sabes dónde encontrar las cosas. Bien, bien implantado del principio, considero que es una herramienta como almacenamiento de información muy interesante y es muy buena. Ahora no como base de datos, porque no puedes usar datos. Ahí está. Entonces no lo puedes hacer listados... lo que tienes es un armario... Lo que tienes es un armario ¿Tienes una, de Ikea con 200 Yale. cajones que puede ser que acabes teniendo un calcetín en cada cajón. Es que es una biblioteca peor? muy buena, pero... No puedes trabajar con ella de una forma agil Ahí está. De hecho, yo Lotus Notes nunca lo pondría como CRM. Ojo, ¿eh? entiendo y comparto, uh -huh. y la filosofía es esa, ¿eh? la de aglutinar información. Uh -huh. Pero para mí un, un, un CRM es una base de datos que hace cosas. Y Lotus Notes, como algún otro, ¿eh? como HubSpot, cosas así que, que tienen mucho como de agenda comercial de base y luego un espacio para guardar documentos. En realidad, cuando lo sacas de la agenda comercial y, pre y pretendes registrar intervenciones, usuarios. No, puede, altas, porque no bajas, puedes datos, datos, nada, no, ya, no, ya no puedes cruzar datos. Ya está. Por eso digo, ¿eh? por eso digo que, que para mí le falta dentro del concepto CRM el hacer cosas, el permitir la gestión del día a día. Venga, ¿alguien sí, más sí. que tenga alguno por ahí? ¿Algún CRM guardado oculto? No. Nosotras, por ejemplo, en nuestro departamento de, de empleo y formación trabajamos mucho con el Drive y bueno, y con el Excel, pero claro, sí que nos faltan muchas. Mmm, Fórmulas para aplicar, porque sí que es verdad que al final acabas contando palitos, numeritos y, y no, pierdes claro. mucho tiempo. Al final el Excel el Excel en este sector es... Tiene no un millón el... de, de funciones, pero pero falta saber la fórmula para cada uno, que al no, final pero... siempre será la misma para todos, no sabemos, Claro, pero... pero es igual. Tú piensas que hay CRM's que te permiten, por ejemplo, gestionar eh, ofertas y candidaturas cuando las personas que están en esas candidaturas, además, estás haciendo formación y además estás haciendo intervenciones de otro tipo y además participan en el proyecto Respiro. Y luego, por el otro lado, tienes esas ofertas y candidaturas que si eres un proyecto del programa Incorpora de la caixa, pues te permite sincronizar esas, esas candidaturas con el Incorpora. O, te, o si eres del SEPE, te permite enviar los ficheros mensuales y anuales que tienes que enviar al SEPE, los puedes enviar. Eso es eficiencia. Sí, sí. Y eso es un CRM con esa visión que os decía de, de visión más, más global. ¿eh? Ya está. Insisto que no, no vamos a invertir tiempo el próximo día en hacer demos de CRMs y tal, pero que este concepto de CRM no, no deja de ser una base de datos que te permita hacer cosas, pero sobre todo que unifica, que centraliza, os decía que uno de los elementos más importantes de es que el CRM unifica múltiples bases de datos. Si no está tres veces dentro de mi organización, no soy una organización eficiente. Si no está solo una y el día que tengamos que decidir si la H de Ainhoa va entre la O y la A, como pone aquí, o entre la N y la O, que es como yo la hubiera escrito, porque soy catalán y hubiera escrito Ainoa con la H ahí, eh, eso, eso hace eficiente a mi organización. Ainoa nos dice cómo se escribe su nombre y lo tengo escrito una sola vez y no tenemos que cambiar los 17 de los que estamos aquí. Lo escribimos una sola vez, ¿vale? Luego, a partir de ahí, María utiliza una parte de ese CRM, Marina utiliza otra parte de ese CRM, eh, Janos utiliza otra parte de ese CRM, Maribel utiliza otra parte del CRM. ¿Por qué? Porque cada una tiene un ámbito, ¿no? Administración y tal. Pero Ainoa solo una. Entonces, para mí el CRM no solo es un sitio donde unificas. Lotus Note nos permite hacer eso, nos permitiría tener una sola Ainoa, Excel ya no. O sea, es muy difícil, muy difícil que con un solo Excel de una organización podemos gestionar la globalidad. Muy difícil, porque ese Excel a la administración no le va a servir. Y si le sirve administración, no le sirve a comunicación. Y si le sirve a comunicación, las psicólogas no lo van a poder utilizar así. Entonces es complicado. Venga, algún CRM más por ahí, va, un minutito más. Algún CRM más que tengáis por ahí, alguna aplicación más global que tengáis. Alguna Antigest, alguna Egerus, algún... No, aplicaciones de estas así como de gestión muy del día a día. ¿Alguien más por ahí? Nadie más. Ahora es cuando digo, levanten la mano todos los que utilizan Excel. Y se, se me cae, se me, se, me tuerce la, no, se me tuerce la pantalla para, para un lado. El próximo día, insisto, haremos una rapidísima reflexión de cinco minutitos sobre qué tipo de herramientas utilizamos, porque eso nos marcará mucho. Las que yo os vaya a decir eh, van a estar años luz, ¿vale? Pero recordad lo que hemos dicho de que haremos también una parte de recomendaros o asesoraros sobre cómo tengo que... Bueno, como tengo que, que pensar las cosas y no. Pedro dijo un nombre, no sé si me lo he apuntado bien, pero hay que montar esta aplicación. No, no va a ser así. Un placer. Gracias de nuevo por aguantarme así, con esta voz así, un poquito de cazalla y un poco la tos y tal. Ya me perdonaréis. Hasta un próximo día prometo estar mejor. Un placer. Gracias. Recordad: tarea 2 Va, un esfuercito, un esfuercito. Pensar y ordenar aquello, aquellos elementos que os había dicho. ¡Nos vemos! Chao, gracias. Adiós, adiós. Gracias. adiós.